Estás entrando a Larquemo. Larquemo. Larquemo. El universo oculto de Oxlack Investigador. Larquemo. Buenas noches, buenas noches, sean bienvenidos. A esta noche muy especial donde hablaremos de uno de los temas que no hemos tocado. Y que es muy, muy interesante. Y también no lo hemos tocado porque la verdad, el hablar de este, este tema, se necesita conocimiento. Conocimiento suficiente como para poder responder a todas nuestras preguntas. Y ese es el caso de esta noche donde nos va a acompañar nuestro amigo y compañero Pepe Carvajal estará con nosotros hablándonos precisamente de los Anunnaki, como ya lo vieron en el título de esta transmisión. Son las 10.38 de la noche. Buenas noches a todos, a Fabricio, a Gabriela Pérez, a Luis Vergara, a Isaac Tenoch. Estamos en el podcast Oxlack. Hoy toca tema interesantísimo. Bienvenidos a todas las demás redes sociales que se están uniendo a esta transmisión. Vamos a iniciar también en Instagram, así que... Denme un segundo para iniciar la transmisión también en Instagram. Y también para que nuestro invitado entre a la sesión. El día de hoy subimos un video sobre el... ¿Por qué es que tiembla en septiembre en México? Espero les haya gustado. Si no, lo pueden ir a ver. A mi canal de YouTube. Y el día de mañana tenemos también otro otro caso que surgió de TikTok. El video ya está renderizado. Está listo para que mañana lo puedan ver. Estamos viendo también qué horario es el más conveniente para subir videos en YouTube. Me gustaría saber si ustedes... Bueno, a qué hora entran ustedes a, a YouTube para saber en qué momento hay más personas o usuarios haciendo uso de la plataforma, tengo aquí un control, vamos a cambiar de color esto, ahí está, ese rojito me gusta más esta noche de Anunnakis, ¿qué son los Anunnakis? ¿de dónde vienen? todo eso lo vamos a ver enseguida Sonia, ¿cómo estás? Sonia, a las 7, dice Sonia, si Sonia dice que a las 7, entonces lo vamos a poner a las 10 de la mañana, porque no quiero que Sonia vea mis videos, entonces a las 10 de la mañana vamos a subir el video del día de mañana y a, a las 6 más o menos lo vamos a quitar para que Sonia no vea eh, el video, ella llega a las 7, a esa hora ve YouTube, entonces pues ya sabemos gente, era una trampa, queríamos saber nada más a qué hora Sonia llegaba a su casa. Y pues ahora lo sabemos. Gracias a Danubio García. Voy a hacer a admin a una compañera que, que ustedes quieren mucho, que el día de ayer nos habló. Y que dice que hay mucho relajo en el chat, que ella quiere poner orden en el chat, que quiere el poder de la llave. Entonces, puede ser que el día de hoy le dé el poder de la llave, si es que entra eh, nuestra amiga y compañera Lisette. Lisette, si les cae mal, pues lo siento porque Lisette los va a empezar a bloquear a todos. ¿Quiere tener el poder? ¿Quiere sentir el poder? Vamos a ver eh, cómo lo hace. Vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero y amigo Pepe Carvajal, ¿cómo estás, mi hermano? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Oxlack? Nuevamente aquí participando otra vez y la verdad contento, agradecido con la invitación nuevamente. Te escuchamos con Eco. A ver, déjame ver, cool. Estamos iniciando la transmisión. Maru, también, saludos. Ali Bel, ¿cómo estás, Ali? Un abrazote hasta Guadalajara. Dana ¿Me escuchas mejor o cambio el micrófono? Yo creo que si tienes como el micrófono del... Ajá, dame, dame un segundo. Sí. ¿Qué tal me escuchas ahí? Sí, sí, mucho mejor, mucho mejor. Ahí estamos perfectos. Ahora déjame ver porque no te escucho yo. Dame un segundo. Creo que sí. Mati, buenas noches. Bienvenido, Mati. Tutoriales también, saludos. por un mm -hmm. momento que se iba a la transmisión. Bueno, Antonio Garay. Tú ya me escuchas bien, pero yo no te escucho a ti. Así que déjame, déjame okay. ver qué está pasando. Ok, ok. Luis, un abrazo. Eh, dice Luis, qué interesante esto. Yo no, yo no sé mucho de Anunnakis. Hoy vamos a aprender juntos. Luis Vergara dice, espero toque el tema del árbol de la vida, donde supuestamente los Anunnakis están intercambiando código genético. Luis, Vergara dice que el árbol de la vida y un código genético, eso suena interesante. Grace Solórzano dice, por fin me toca un en vivo. Grace, ¿qué, ¿por qué llegas tan tarde a tu casa? Eh, siempre hacemos la transmisión a esta hora. Entonces, ¿por qué no te había tocado una transmisión en vivo? Estamos en vivo y en directo. Un abrazo también para toda la gente que vaya a ver este podcast, esta transmisión, esta entrevista este tema en, eh, en repetición. Les mandamos un abrazo a toda la Legión Oxlack. Recuerden que estaremos en Mérida 22 y 23 de octubre, en Ciudad de México, en La Mole, el 29 y 30 de octubre. En Puebla vamos a estar el 5 de noviembre y en Tecate, Baja California, el 9, el 10 y el 11 de noviembre. Así está la agenda para que nos veamos toda la Legión Oxlack en esos estados. Mérida, Puebla, Ciudad de México y Tecate, Baja California. A ver, Pepe, ¿nos escuchas? Sí, no, ya estamos perfectos, listos. Ya estamos listos, perfectísimo, Pepe. Pues bienvenidos, un gusto tenerte nuevamente con, con tu eh, forma de explicar que a todos nos, nos gustó y también con el conocimiento que tienes. Para empezar, eh, ya platiqué sobre cuál es el tema, es sobre los Anunnaki, pero quiero que me digas, Pepe, ¿Cómo es que conoces sobre este tema, sobre los Anunnaki? Sí, de hecho, parte de la plática de hoy es de cómo llegué a este tema. Inicialmente, para mí, eh, fue de, las, de los primeros eh, acercamientos que tuve más formalmente con el tema OVNI. Siempre me habían gustado desde niños, pero siempre viéndolos nada más eh, con un enfoque de las naves voladoras, qué estaba pasando, como que me llamaba mucho la atención, entender de dónde venían, si eran de la Tierra o qué estaba pasando. Pero uno de los primeros libros que me compraron de, de pequeño se llamó El Duodécimo Planeta, que de hecho es uno de los mayores exponentes del tema Nunnaki o el, el que lo hizo explotar a nivel mundial, que se llama Sekaria Sitchin, y, y básicamente cambió mi perspectiva de ver las cosas y de... Porque siempre me preguntaba, ¿no? O sea, todas estas pirámides que existen alrededor del, del mundo, ¿tiene que haber alguna conexión entre ellas? Porque era muy difícil que sin ninguna comunicación, viviendo en tiempos diferentes que trataran de llevar la misma arquitectura, y bueno, de, de hecho de ahí viene pues toda la ideología de los antiguos astronautas que después es retomada por eh, History Channel para hablar sobre los alienígenas ancestrales, pero básicamente es mucho de la historia que, que, que engloban los Anunnakis y de lo que empezó a hablar Sichin, y que vamos a platicar porque pues su, su trabajo realmente fue bueno, pero muy controversial en muchos sentidos y vamos a ver por qué. El libro se llama El duodécimo planeta. El duodécimo planeta, así como duodécimo el planeta. Ajá. Como el, el doceavo planeta. Pues. El doceavo planeta. ¿Y este libro es eh, propio de Zac Zacarías? Sí, fue su primer libro. Eh, tuvo varios libros eh, que hablaban del tema, pero básicamente en el primero se centra en hablar de de este otro planeta que al parecer, según él, pues tenía esta órbita super elíptica de 3600 años, y que cada vez que pasaba por aquí irrumpía, irrumpía, pues muchas cosas que pasaban en el planeta. Eh, vamos a platicar si es, este, como te digo, es súper controversial, porque eso hace 15 años, la verdad es que se tomaba, eh, pues muy seriamente, porque vamos a descubrir de dónde él sacó esta información, Cómo la, cómo la obtuvo, y, y, y hoy a qué información tenemos acceso y cómo se contrasta con todo eso. Excelente, pues muy bien, está bien decir que el tema es los Anunnaki, o los Anunnaki solamente es parte de algo. Creo que, creo que la, la temática de hoy, lo que voy a presentar en cuanto a contenido, va muy centrado a los Anunnaki, para que entendamos un poquito la historia, porque la historia, es compleja desde diferentes puntos de vista y sobre todo cómo ha ido cambiando con respecto al tiempo, eh, pero es para darnos una idea cuando alguien hable de los Anunnaki, que tengamos una idea clara de qué representan, y, y sí, este, de, definitivamente va a ser centrada en los Anunnaki, pero vas a, vamos a ver que las ramificaciones de temas posibles van a ser bastantes, entonces en cualquier momento detenme, si quieres hablar de un tema, un tema que sea contigua a ese y lo podemos explorar y si no, eh, eventualmente podremos tener más tiempo para otros temas. Pero vamos a ver por qué es tan importante, porque toca demasiados autores, demasiadas personas que hoy en día se dedican a divulgar de, de temas de este tipo y, y los Anunnakis siempre van a jugar un papel súper importante. Eh, aquí dice Raymond Maldés que si se va a poder hacer preguntas eh, sería genial, ¿verdad que solamente con Superchats las preguntas? Yo creo, que, yo creo que sería lo ideal, ¿no? Para marcarlos y, y tenerlos bien identificados. Solamente con super chats Le mando un abrazo a toda la gente que nos ve en Instagram, que esté escuchando este podcast. Y antes que empecemos también, quiero preguntarte sobre Zacarías Sitchin Él, ¿qué era antes de hacer el deudécimo o duodécimo -de Planeta? Sí, aquí lo importante es que realmente él, él era un economista, eh, estudiaba la historia de la economía como tal en Londres, lo estudió, pero eh, pues no era lingüista, ¿no? Que Era lo que algún, pues a, a lo mejor alguien más especializado en el tema, porque vamos a ver que lo que él realiza, se supone que es la traducción de unas tablillas, y de ahí saca toda la información. Pero si quieres lo dejamos para que ya que empiece la... Ya que bueno. empiece con este tema, lo, lo veamos, ahí, ahí viene bien explicado. Voy a empezar con mi share screen y ya tú lo manejas desde, desde ahí, si ¿sí te parece. Perfectísimo. Entonces, comencemos. Eh, estás eh, listo, vamos a empezar. Perfecto. Un segundo. ¿Traes diapositivas? Sí, sí, sí, sí, para que sea un poquito más digerible para para la gente y podamos hacer pues anotaciones y regresarnos si es necesario, dame, un segundo, dame un segundo, claro, claro. Eh, estamos en vivo y en directo para instagram también, para tiktok aún no porque nuestro tiktok todavía no crece, los invito a que me sigan en tiktok, tengo dos cuentas, eh, poco a poco les estaré diciendo qué contenido va a ser en cada cuenta y bueno en las demás redes sociales pues sí, estamos como siempre facebook, youtube, twitch y twitter, Ok, ahora déjame empezar aquí, y a ver cuál la. tengo que pasarte a ti para estar aquí, este libro Pepe, el deudécimo Planeta, fue porque tú lo escogiste, fue como que sí, te lo... realmente, pues yo, yo diría que muchísima suerte de lo que tuve ahí, porque es de estas veces que vas a un lugar donde vendan libros, y pues te vas dando cuenta de que, de que hay algo que te llama la atención, y la verdad, no, nunca había escuchado de Secaria como tal, ni nada, pero pues me, me llamó la atención mucho que hablara de la existencia de otro planeta del que nunca nos habían hablado. Eh, la pronunciación de, de Zacarías, bueno, en realidad se, se, es como Secherías, ¿cómo se pronuncia? Creo que la pronunciación correct, más correcta para nosotros que hablamos español sería como Secaria. Zacarías secaria, secaria, Secares. secaria, secaria, sec. secaria, secaria, uh -huh. ok, así es, ok, entonces, pues si quieres vamos a hablar ahí, ahora sí ya tengo donde me puedan encontrar, es importante, ahí si quieren eh, seguirme en mi Instagram, eh, José Carvajal 1987, ahí es donde más o menos vamos a estar siguiendo, pues con algún contenido relativo a lo que hablemos aquí en el podcast, pero pues voy a, voy a comenzar con esta, con esta presentación, y la vamos la vamos comentando. Eh, quiero empezar con una frase que a mí me llamó mucho la atención, y que me gusta mucho, y es una frase de un investigador también muy reconocido en, el, en todo el tema de, de, del, pues sí, de, de, de la ufología. Es de David Wilcock, y dice, tu contacto con esta información no es una casualidad, tu búsqueda de la verdad y un significado más profundo te ha traído aquí pero recuerda, la verdad no está fuera de ti, viene de lo más profundo de ti, hay más en esta realidad de lo que te han dicho, David Wilcock, y nada más la quiero utilizar para comenzar esta, esta presentación, porque a mí esta frase la verdad es que siempre, siempre me ha llamado la atención. Las preguntas que te pudieron haber traído aquí y que después de esta conversación probablemente vamos a tener una mejor idea, eh, quiénes somos, por qué estamos aquí y cuál es nuestro destino. Estas preguntas definitivamente siempre, eh, pues, para las personas que nos gusta hacernos preguntas y tratar de encontrar respuestas, creo que son preguntas súper esenciales para determinar quiénes somos y por qué estamos aquí. Que probablemente fueron las primeras preguntas a todos los que nos llama la atención, lo paranormal, lo ufológico, los ovnis, los extraterrestres, el espacio... Eh, estas preguntas siempre como, como, como referencia y como la vez pasada quiero poner un poco de contexto en su mente antes de empezar la conversación para que podamos tener un poquito más de entendimiento de qué es lo que está pasando y qué es lo que estamos eh, aprendiendo hoy, eh, todos los que fuimos a partir de los setentas, ochentas, noventas, a la escuela nos enseñaron la teoría de la evolución Probablemente no como una teoría, sino más como una ley, como algo que existía, ¿no? Donde sí. nos dicen que, que, pues, básicamente venimos del mono, fuimos evolucionando y, pues, nos empiezan a dar los nombres de, esos, de esas evoluciones, ¿no? Eh, nos recordamos casi todos a partir del Homo erectus, tenemos muy en la mente la palabra Neandertal y después el Homo sapiens sapiens. Eh, estas palabras, definitivamente, los maestros hicieron ahí un buen trabajo en enseñárnoslas, pero pues no nos remarcaron que pues esto nada más es una teoría, eh, no es una ley, no está comprobado, y a esta teoría como tal tiene un problema, que es que le falta lógica para pasar de un plano a otro. Quiero que vean esta imagen porque tiene que ser muy representativa de dónde viene esta teoría de la evolución. Eh, estamos hablando de que hace 5 millones de años eh, comenzó esta, esta evolución de astrología. Sí. ¿Puedo, ¿Puedo preguntar algo? De hecho, sí. cuando hago así en la pantalla, es porque quiero preguntar algo. Soy súper, súper preguntón, por eso claro. en la escuela no me aguantaron y todos me odian en okay. la escuela. Entonces, la pregunta es, ¿qué eh, es una teoría, la teoría de Darwin, el darwinismo? ¿Qué diferencia una teoría de una hipótesis? ¿Cuál es la base de la teoría? ¿Cuándo se convierte ya en teoría y no, en, y no sigue siendo hipótesis? ¿En ley? ¿Tú te... Tú... Tú te, te refieres, no. por ejemplo, a lo que una hipótesis a una teoría, eh, ¿sabes? Si, sí, si no sabes? Una, hipó una hipótesis se refiere más a la idea, cuando todavía, por ejemplo, estás, está, tienes, tienes, un, tienes un problema que quieres resolver, quieres venir con una idea que puede ser la solución, cuando empieza la experimentación y empiezan a ver más eh, parte científica en cómo vas a probar tu hipótesis, entonces cuando empiezas a obtener ciertos resultados, se vuelve una teoría, porque la teoría está sustentada científicamente, o sea, quiere decir que sí, o sea, esta es una teoría porque si sí están los sustentos donde existe, esa evolución sí pasó hasta cierto grado, pero llega un momento donde hay un, hay, un, hay un cierto ciclo evolutivo que se cumple, pero que el siguiente paso en este caso para llegar a lo que somos hoy, el ser humano, hay una pérdida que no se puede comprobar, entonces la teoría tiene, tiene, tiene su verdad, que es ok, la evolución existe como tal, pero la evolución como tal tarda muchísimo tiempo y para ponerlo en perspectiva, los dinosaurios estuvieron muchísimo tiempo más que nosotros y ellos no lograron evolucionar al punto donde estamos nosotros, pudo entonces, haber sido por múltiples factores, pero el tiempo que ellos estuvieron fue relativamente mucho mayor a lo que nosotros estuvimos. Si sí existe una evolución, la evolución como tal, sí podemos decir que existe, pero la, la teoría de agonista de decir el humano como tal viene de ahí, no es algo que sea comprobable, porque en la parte científica aún tenemos el eslabón perdido. Exacto, de lo que iba a preguntarte, ¿no? O hacer énfasis en eso, que todavía es el, el famoso eslabón perdido, ese es la el, el, el ser que, que está entre lo que era el Homo sapiens y el hombre moderno, ¿cierto? Sí, básicamente lo que fue el, el Neandertal, eh, llegar al Homo sapiens sapiens, eh, no existe, o sea, así como se ha comprobado la parte evolutiva de, desde el Astrolopithecus hasta el Neandertal, es porque obviamente se encuentran fósiles, se puede comprobar que hubo, que, que sucedió esta evolución pero eh, ya para pasar a lo que somos del ser humano actual, eh, no existe, no existe como tal, ese eslabón que tratamos de buscar para que la teoría de la evolución eh, sea completamente una ley. Perfectísimo, bueno, ahí estamos con la, con el, el diagrama que nos está mostrando la evolución. Exacto, entonces, ahora quiero hablar de las civilizaciones activas, porque... Quiero que venga a su mente qué pasa cuando tú pasas información de una persona a otra, incluso a través, por ejemplo, de este video, eh, se puede perder mucha información, tenemos muy en la mente el concepto del teléfono descompuesto, entonces, eh, pues tenemos que te tomar en cuenta que se ha perdido bastante información. Hoy en día vivimos en la época de la información donde el Big Data y todo se va a empezar a... bueno, pues ya está, ya está creciendo bastante, ya toda la información se guarda digitalmente y se queda como una reseña para el futuro, pero esto no existía, estamos hablando. Ahora, quiero que analicemos en esta diapositiva eh, ¿cuál es la primera civilización que existió? Porque siempre los primeros son los que probablemente van a estar más cercanos a la realidad de lo que pasó, y después existe la posibilidad de que se haya ido transversando, exactamente utilizando el ejemplo de, del teléfono descompuesto. Entonces, la primera civilización como tal, que se estableció humana y que logró realizar una... Una civilización, eh, asentarse en una ciudad, por así decirlo, y empezar a transmitir conocimiento, fue Sumeria, que estuvo en Mesopotamia, hace aproximadamente 4.000 a 3.500 años antes de Cristo. Para que nos demos una referencia, ahí pongo otras civilizaciones importantes, para que las pongamos en esta línea de tiempo en nuestra mente, y empecemos a entender, en cuestión del tiempo, en dónde estamos hablando entonces vienen los egipcios en 3100 antes de Cristo, vienen los mayas 2000 antes de Cristo, los romanos en el 753 antes de Cristo y hoy en día que estamos en el 2022, sabiendo todo lo que ya pasó después de Cristo, como una historia moderna, pero pues que estamos viviendo, yo le llamo ahí la, la globalización. Entonces la primer civilización que se estableció ya como un pueblo, eh, sería Mesopotamia y serían los sumerios, ¿sabes qué significa sumerio? No lo tengo, no lo tengo fresco, no lo tengo fresco, probablemente se me olvidó repasar ahí esa, esa parte, pero eh, pues básicamente ellos se hacen, se asentan en la parte de Mesopotamia y probablemente lo que recordamos todos de nuestras clases de historia, es que ellos, eh, logran sacarle provecho a, al río Tigris y Éufrates, ¿no? Para empezar pues ya a la parte del agua, a tratar de tener pues cosechas y cosas así que los hicieran subsistir y quedarse eh, en un lugar eh, que ya no fueran nómadas. Muy bien. Entonces, para, para ponerlo un poquito más en contexto, los sumerios vivieron en esta parte. Eh, como lo estábamos diciendo, en Mesopotamia, los ríos eh, Tigris y Éufrates, como lo, la parte más importante, en lo que hoy eh, probablemente si hacemos un comparativo sería eh, una región cercana a Irak. ¿no? Okay. Eh, ¿De dónde viene toda esta teoría de los Anunnakis? Toda esta teoría de los Anunnakis es que ellos como civilización... Mm lo que hicieron fue lograr llegar a tener una escritura coniforme. Eso quiere decir que fue un paso gigante como civilización, porque pues trataron de dejar plasmado cierto conocimiento en cuanto a cualquier tema que nos hayan querido hablar, ¿no? Entonces, esta, esta creencia de los Anunnaki o teoría de los Anunnaki eh, viene remontada a lo que está escrito en esas tablillas sumerias, muchas de estas tablillas sumerias están en muchas partes del mundo, Ajá, adelante. Eh, las tablillas sumerias eh, son muy interesantes los, los grabados o oh, eh, estas líneas, eh, obviamente hay investigación sobre estas líneas, ¿no? a lo que me refiero es que no me parece a mí en lo personal, en lo particular, no me parece una lengua escrita, ¿no? algo que, que dé información, pero siempre se han considerado como escritura, ¿verdad? La primera escritura que se tiene. Así es, este así es, de hecho, o sea, ellos oficialmente, podríamos decir, al ser considerada la primera civilización, pues tienen la primera escritura y el primer lenguaje, ¿no? Exactamente, sí. Este, que, es, que es importantísimo de, de recalcar ahí. Entonces, esta historia que vamos a platicar hoy, se viene basada en lo que dicen las tablillas sumerias, que como te digo, tienen un peso muy grande al ser considerada la primera civilización, pero podríamos decir que lo que digan ahí, independientemente de todo, pues podría ser al menos de la historia moderna, de lo que conocemos nosotros como seres humanos, pues la referencia histórica más antigua que tenemos. Entonces, esta persona que se llama Sekaria Sitchin, y que llega a revolucionar, eh, pues, eh, todos todo los, los, los conceptos que habíamos tenido, de cómo probablemente nos habíamos formado, creado, cómo habíamos evolucionado, cómo habíamos, eh, pues, avanzado en nuestra civilización, eh, les dio un vuelco tremendo al trabajar en estas tablillas y realizar la traducción de estas tablillas. Eh, para algunos datos importantes, él nace en julio de 1920 en Azerbaiyán, Bakú. Muere en eh, Nueva York, Estados Unidos, el 9 de octubre del 2010. Realmente, pues, si te das cuenta, no son tantos años. que ha pasado de que Zekaria aún daba conferencias, se presentaba, y pues estaba activo? Eh, su primer libro, como te digo, El doceavo planeta, El duodécimo do, planeta, presentado en 1976, vino a revolucionar, pues, eh, el tema de, de la ufología. Es decir, los, los Anunnaki no se tenían contemplados eh, o no se conocían hasta que Sechería o Sechería eh, presentó el libro. Así es, así es, básicamente él fue, él fue el que los, los catapultó, probablemente había, uh, había algunas, destellos de lo que había pasado en Sumeria y ahorita lo vamos a, a platicar pero nadie lo había presentado porque nadie había trabajado tan a detalle tantos años en tratar de hacer estas traducciones y presentarlo en un libro ya más como una teoría de, de lo que había pasado Oye Pepe, se sabe ¿Cómo se echaría? Es que como lo leo, <risas> le voy a decir Zacarías, Sí, sacarías. <risas> se sabe cómo sacarías de ser este, un contador, tiene acceso a las tablillas y cómo es que empieza a traducirlas. ¿Por, por qué fue un cambio de estar en una vida eh, normal? Sí, entre la historia de la economía, o sea, estudiaba sí historia, pero historia diferente a la economía, estudió en Londres él siendo de Azerbaiyán Bakú, y ahí vienen de las cosas, porque esas preguntas que tú estás haciendo ahora, no las hicieron en su momento, ¿no?, de cómo él tuvo tanto acceso a esta información, hoy lo que se maneja, y vamos a verlo, por qué se maneja de esa manera, pues es que fue prácticamente para desinformar a la gente, en muchos sentidos, ¿no? se le dio de esto que llamamos la élite, Illuminati se escogió a él para presentar cierta información, porque otras personas ya habían, ya habían hablado de esos temas, pero no se les había dado realmente el alcance. Tú sabes, trabajando en esto, que es lo que te dedicas, que sí necesitas el apoyo de ciertos grupos o de ciertas plataformas para que tu contenido se haga viral, en ese caso, ¿no? En este caso era, pues, la publicación de los libros, hacer muchas conferencias de prensa, que se hablara sobre sus libros en las revistas más populares para que empezara la teoría a agarrar muchísima fuerza. Y okay. eso fue algo de las cosas que se volvieron en su momento, eh, pues, muy controversiales. ¿De okay. qué habla Secaria Sitchin? Secaria Sitchin eh, habla, presenta Nibiru, se, él, él, básicamente presenta a este planeta que se vuelve muy famoso eh, lo presenta, los, los, los babilónicos le llamaban Marduk a este planeta, pero él lo presenta como Nibiru y dice que es un duodécimo planeta en nuestro sistema solar, pero que tiene una órbita de 3600 años, él propone que el cinturón de asteroides se crea a partir del choque de uno de estos satélites y eh, uno de los satélites que tenía Nibiru choca con lo que se llamaba antes, o la Tierra original, si así lo, si así lo queremos llamar, que le llama Tiamat. De ese de ese choque tan, tan brusco, eh, pues la mitad se convierte en el cisturón de asteroides y la otra mitad, al parecer en su teoría, es lo que le da forma a lo que hoy le llamamos pues la Tierra no pasan mucho tiempo de, después de que pasa esto, pero pues fue de los primeros, fue revolucionario, porque trata de explicar cómo el cinturón de asteroides, que está definitivamente ahí, que algo tuvo que haber pasado que no entendemos, uh -huh. pues le trata de dar pues un sentido lógico a, a esta formación y de paso pues a la, a, la, a la tierra, ¿no? Incluso hasta un poco a la luna, si te das cuenta, porque pues la luna tiene este tema de que es un satélite, se supone que natural de la Tierra, pero que no está hecho de los mismos componentes, ¿no? O sea, que no se separaron, en algún momento nunca fueron, nunca estuvieron juntos, pero él ya lo presenta pues, como una teoría ya más, más fuerte, le empiezan a llamar la atención. Propone que los Anunnaki vienen de Nibiru y dice que llegaron a la Tierra en búsqueda de oro para reparar su atmósfera. Entonces a mí cuando yo leí eso y estaba niño no me, esa parte como tal me, me dejaba muchas dudas porque trataba de ver a un autor que trataba de explicarnos un fenómeno que estábamos viviendo nosotros actualmente que era estaba en esos tiempos pues muy de moda lo del hoyo en la capa de ozono ¿no? y que por ahí pues entraba radiación y pues al final nos iba a costar mucho a, a largo plazo. Y, pues, él ya presentaba como que ellos habían tenido el mismo problema, habían venido para buscar oro y tratar de utilizar ese oro, molerlo para reparar su atmósfera. Eso, ellos, eso lo sacó, eh, no sé si me están adelantando, pero eso lo sacó de la traducción de estas tablillas. Sí, o sea, él decía, él decía para todo, pero en ese momento no había quien le, eh, le dijera. ¿Otro dijera. Pues no, no, o sea pues, o sea, básicamente, pues, todos creían que él estaba haciendo la traducción de las tablillas correctamente y que, pues, eso venía explícitamente escrito en las tablillas, entonces, por eso llamó tanto la atención, o sea, de que manejaran esos conceptos, eh, pues, a tan a detalle. Básicamente, él presenta que, mientras buscaban el oro, modificaron genéticamente a estos monos o neandertales acelerando su proceso evolutivo y dándole al, y básicamente creando al ser humano para utilizarlo de esclavo para realizar estas extracciones. Es decir, en la Tierra, se estaba viviendo el periodo, el cuaternario seguramente, donde el, el, el mamífero había evolucionado, llegado al, al simio y cuando llegaron los Anunnaki, buscando el oro para reparar su planeta, hacen que estos monos eh, evolucionen, por decirlo homínidos, vamos bueno, ellos a... ya toman al neandertal, desde el punto de vista, desde el punto de vista secaria, llegan ya al, al neandertal, ah, okay. y lo modifican ya inmediatamente para convertirlo en el ser humano que conocemos hoy en día, ah, okay. o sea, él, él de esa manera llama mucho más, porque toma las tablillas y encuentra que si sí hubo esa modificación genética, y entonces encuentra la parte que no podía explicar Darwin, que era de cómo se había realizado ese salto que es inexplicable. Ok, eh, pero recordemos entonces que la evolución es, eh, es parte de adaptación de, de, del, sub, del lugar y de las condiciones, y es por eso que los animales, en los que estamos nosotros, va a evolucionar de acuerdo a las, a las actividades que haga, al ambiente, a todo lo que hay alrededor. ¿Cómo? Eh, yo sé que esto no lo dice Zacarías, eh, pero ¿cómo podemos imaginar que aceleren su evolución? Si para eso se necesitan condiciones para que pueda evolucionar de una u de otra forma. Él explícitamente dice que es una modificación genética en el ADN y ahorita vamos a hablar de ese proceso. ¿no? Okay. De, de qué es lo que dicen estas tablillas como tal. Entonces, eh, Sekaraj Sitchin presenta esto, pero después otras personas que ya son lingüistas eh, se meten a estudiar estas tablillas de lleno, probablemente los dos más reconocidos a nivel mundial que hacen las traducciones literales de las tablillas como tal es Samuel Noah Kramer y escribe también un libro que se llama La historia empieza en Sumer sumeria y tenemos a un escritor también eh, Federico Lara Peinado y entonces él presenta otro libro de mitos sumerios acadios estos dos exponentes hacen traducciones literales de las tablillas entonces qué qué se, qué se desprende de este análisis entonces empieza a tener mucho más gente acceso claro. de una forma más profesional para hacer las traducciones de la misma forma científica como se hacen, se tratan de hacer traducciones egipcias, identificar los nombres de los faraones, eh, y se encuentra algo que cambia, esto, esto, esta información sale en los últimos ¿qué te diré? cinco o seis años, o sea, se, divulga apropia, ajá, se divulga apropiadamente el trabajo de estas personas y se determina que Sekaria Sitchin inventó el término Nibiru, no existe, no se menciona nunca que hay otro planeta, él adapta esta, esta, esta, pues sí, esta historia, vamos a decir que toma la base de la historia, pero le empieza a poner muchísimas cosas que no están explícitamente dichas ahí, nunca se hace ninguna referencia al, al oro para ningún uso, ni para reparar la atmósfera, ni nada de eso, entonces, pues, muchas personas de, de verdad que quedaron decepcionadas de ver qué es lo que estaba pasando. Entre uno de ellos, de los que siempre hizo, pues, una crítica muy fuerte al trabajo, que de hecho se presentaba en las conferencias de Secaria Sitchin y que hasta lo sacaban, era David Icke, que había muchísimas cosas que él encontraba que no tenían sentido, ¿no? Pero, pues, que realmente a Secaria Sechin durante todas sus entrevistas, durante todas sus conferencias, fue muy cuidado. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? La pregunta que hacías hace un momento de cómo tuvo acceso a esta información, no siendo lingüista ni nada, al parecer, eh, y esto de algunas eh, personas que han hablado, eh, muy cercanas a la élite Illuminati, mencionan que él pertenecía también a una legia masónica. Eh, donde él tenía pues un grado alto y lo escogieron para hacer, para empezar a hacer una divulgación, pero para confundir a la gente, o sea, sabían que tarde o temprano esta información va a dar, y pues esas muchas de las estrategias que dan, que tienen estas élites, que es como confundir a la gente, dar algunas cosas que son ciertas, algunas cosas que no tienen nada con la realidad, pero confundir a la gente, a veces hasta ridiculizando, lo que dicen, lo que hacen, o poniéndolo en películas y haciendo que la gente inmediatamente piense que es ciencia ficción. Es la forma en la que funciona nuestro sistema de adoctrinamiento, ¿no? O sea, ¿cómo te enseñan a ti qué es ciencia ficción en la escuela? Si está en una película o no, o si esa película, por ejemplo, tiene efectos visuales, pues mucha gente dice, no, pues esto es ciencia ficción. ¿Me explico? Y entonces la forma de adoctrinar el pensamiento humano ya está muy... Eh, regida por ciertas reglas de nuestro mismo sistema. Entonces, al parecer, después de años donde, pues, así quien tuvo todo este reconocimiento por hacer la traducción, se realizan traducciones mucho más eh, confiables, mucho más serias profesionales, y, pues, nos damos cuenta que muchas de las cosas que él mencionó no existen ni siquiera ahí las tuvo que haber sacado de su imaginación, porque las palabras y todo lo que él decía que estaban ahí nunca estuvieron, entonces lo que vamos a ver hoy, va a ser una recopilación de lo que ya menciona Samuel Noah Kramer de lo que mencionan los textos de Federico Lara Peinado, pero también de otra persona que actualmente está revolucionando nuevamente la forma en la que entendemos los animales él se llama Anton Parks, él es un escritor francés, pero, pues, obviamente de temas relacionados a la uforología, los intraterrenos, los reptiles, y él completa eh, el estudio que se había presentado por David Icke, que sabemos que David Icke, pues, fue muy controversial al decir, por ejemplo, pues, que estamos eh, regidos por una élite que es reptil, ¿no?, que, que cambian de forma, eh, humana reptil, y que empezó, David Icke es el que pone en el conocimiento de todas las personas de que nos gobiernan reptiles, es la idea de él, él escribió sí, eso y nace, básicamente de eso nace, o sea su historia es, viene con un conocimiento que dice los que nos gobiernan esa élite son reptiles y pues trata de hablar de cómo nos, cómo, cómo está esa línea de sangre bien documentada, y empieza a hablar con muchos detalles, o sea, hace conferencias pues, magistrales, no en universidades importantes, lo empiezan a llamar, pero él fue ridiculizado completamente, le pasó exactamente lo mismo que en su momento le hicieron a Sixto Paz, de llevarlo a un programa de televisión y empezarlo a hacer preguntas muy ridículas, donde la gente se reía y le decían, de hecho, en un video de ese video, le dicen, es que no se están riendo contigo, se están riendo de ti, ¿no? Okay. Eh, y, y él no flaqueó eh, pero hoy Anton Parks había muchas cosas que quedaban muy inconclusas de esa teoría, aunque él ya daba muchos detalles, viene Anton Parks, en la época reciente, ah, básicamente él, en parte si lo queremos ver como canalización, pero él dice que son como más sueños, a recibir muchísima información, pero ya con muchísimo, con muchísimo detalle de lo que pasó, entonces, ya, con, ya, ya poniendo la información que tiene Anton Paz, contrapuesta con la información de Sitchin, de David Icke, de Federico Lada Peinado, de Samuel Nova Kramer, empezamos a tener ya como que la vista completa, al menos de lo que realmente pasó que ya empieza a tener mucho más sentido y de cómo están funcionando las cosas, entonces, esta teoría de los Anunnaki, de los reptilianos y de todo, empieza a cobrar en la actualidad, pues, una fuerza muy tremenda, sobre todo por los eventos que están pasando actualmente. Si lo vimos hace dos años con la, con la pandemia, pues, cambió la forma en la que estamos... Eh, Entendiendo cómo llega a nosotros la información, qué es lo que se nos dice, qué es lo que no se nos dice. Hoy en día, los últimos 10 años o 15, 12 años, YouTube ha revolucionado la forma en la que se transmite la información. Ya no dependes de un televisor, de una sola persona que te dice qué pensar o qué hacer. Hoy en día puedes ver videos como este y tener, formar tu propia opinión independiente. Hacer preguntas y puedes, como nosotros... Incluso divulgar lo que nosotros creemos. Obviamente se ve que las élites, porque en este punto quiero que... Yo creo que tú eres una, un claro ejemplo de que existe la censura hoy en día. Eh, YouTube es hoy probablemente pues, un, un sistema que se ha convertido, se convirtió en su momento muy abierto, recibiendo a todos, pero que sí existe esta censura. Esta, esta información de la que vamos a platicar hoy, increíblemente, aunque el contenido existe o existió, se sacó de la plataforma de YouTube, para que no fuera accesible, de forma fácil, para que la gente lo comprendiera, son cosas que uno no entendería, o que pensaría que no pasan, pero que realmente pasan, de quitar canales, de desaparecer básicamente personas de un día para otro, y me refiero a los canales, ¿no?, de, que son, pues, muchas horas de trabajo, y, y que están ahí para quien lo quiera escuchar, o sea, nadie está diciendo... A YouTube obliga a escuchar a la gente este tipo de contenido, simplemente pues son cosas que pasan, otra persona que vamos a tomar un poquito de eh, su trabajo para complementar esto se llama Rodrigo Romo, Rodrigo Romo es una historia aparte que me gustaría a lo mejor un día tener pues una sesión para hablar de lo que él hace, de lo que él plantea, pero igual él tiene desde chico, él como estas visiones, pero él lo llama como una red, red neuronal que está conectado pues a otras entidades eh, completamente. A esta persona, Rodrigo Romo, es a la que yo le he escuchado ser lo más ecuánime, consistente con cualquier tema relacionado a un fenómeno eh, paranormal o de misterio en cuanto a la explicación científica. Hablando de la parte científica, física, él es químico en, en su preparación, pero lo explica de una manera que, que realmente empieza a conectar todo de, para entender cómo los conceptos físicos o matemáticos o, o químicos se, se, se, se traspolan a lo que entendemos nosotros como historia. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es ver el tema Nunaki desde esta perspectiva holística. Eh, ¿De dónde viene el origen reptiliano de los Anunnaki? Estas estatillas sumerias eh, que existen ahí, y esta imagen que pongo ahí abajo para que la gente lo vea, que llama mucho la atención porque si te das cuenta esa imagen que está abajo, mu muestra esta, pues, al parecer transmutación de serpiente a humano, si te das cuenta, ¿no? Sí, en sí. Estos, en estos pasos que, que son, pues, así como que... Eh, para una civilización antigua, darle un sentido más filosófico, nosotros, creo que, creo que puede ser más filosófico, dado de ser siempre más, a las cosas que no entendemos o que no les queremos ver, un sentido más concreto, pues tratarlas de sentido filosófico, o sentido figurado, ¿no? Oye, está bien interesante esa tablilla, porque sí, se ve como la serpiente primero, que, que es el primer elemento, en la siguiente parece que le salen manos, uh -huh. en la siguiente ya es como una persona y después ya está como en un trono, ¿no? Así es, así es, porque pasa, ahí al parecer como que dan, dan a entender como que, como que pasa algún ritual de los que se hacían antes, ya sabes, así como, y que al final te daba la opción de pasar, entonces ya hacer una transmutación, conciencia si querías estar en tu modo como reptil o en tu modo humano y las estatuillas de arriba eh, también representan un cuerpo humano pero con rostro características reptiles, sencillos. si te das cuenta, si te das cuenta incluso en nuestra mente, relacionamos a esta, eh, le damos como un sentido hasta escamoso, simplemente de ver su forma por la, por la cabeza alargada, y si te das cuenta, creo que este tema tú lo has estudiado también muy a fondo, pero pues lo que son los estos eh, cráneos muy alargados ¿no? que existen, okay. que se le empezaba a dar eh, mucha, pues se empezaba a desacreditar que, existen, que, que fueran algo que había nacido así eh, este tipo de, de entes, porque se decía que se ponían dos tablas ¿no? Ajá. dos tablas por, por como pues, para tratar de imitar según lo que ellos habían visto estas civilizaciones antiguas, pero pues hay, hay, hay un cálculo que es, pues que no, no hay lugar a dudas, no, o sea, estos, estos cráneos cuando se encuentran tienen un volumen mucho mayor al volumen que tienen estos cráneos que se pusieron las tablas, porque okay. tú puedes modificar tu, tu, la forma poniéndote estas tablas, pero lo que no puedes modificar es el volumen, el volumen de tu cerebro no va a cambiar. O sea, vamos a decir que tú ya tienes tu masa craneal eh, disponible y la puedes modificar definitivamente, pero ya no puedes subir el volumen de tu, de tu cerebro. O pues sea, eso okay. ya no pasa. Y, y en, en el caso de estas representaciones o de esos cráneos que se han encontrado, el volumen del cráneo es mucho más alargado, mucho más... Este, Exacto, alto? mucho más alargado y nos dice que su cerebro era mucho más grande que el de nosotros. O sea, okay. como tal la cavidad y el cerebro definitivamente tendrían que haber tenido un volumen mucho más pronunciado, o sea que no pueden ser, eso que decían de las tablas, pierde totalmente sentido, porque aunque sí hay, sí hay, sí, sí hay culturas que hacían eso, como los mayas y los incas, probablemente lo hacían porque trataban de imitar la forma que veían en estos llamados dioses, ¿no? Como sí. un tipo culto o tributo a, a tratar de ser como ellos, ¿no? Sí hay sí. una explicación lógica, porque sí existen los dos tipos de cráneos, los modificados, pero los no modificados, que así son, porque tienen el volumen que corresponde a que así nacieron. Muy bien. Entonces, de ahí viene el pensar que son tipos reptiles, ¿no? Eh, vamos a hablar ahora sí de la, de la temática de aquí. Quiero empezar presentando algunos eh, personajes que son muy importantes para entender el, to el tema Anunnaki, y si lo situamos en una línea de tiempo actual, estaría hace más o menos pasando esta historia, 445 mil años que llegaron a la Tierra proveniente, provenientes de otro planeta, ellos les vamos a llamar Anunnaki, no sabemos de dónde venimos, de dónde venían hasta este momento de la historia, porque ya sabemos que lo de Nibiru, fue completamente inventado, entonces, Nibiru no juega aquí un papel importante en esta historia. Eh, tenemos que presentar a Anu, que es básicamente, le llamaban el dios del cielo, los sumerios. Existen estas estos, estos personajes que vamos a presentar hoy, existen en el panteón sumerio. Ellos los nombraron, ellos contaron sus historias y contaban cuáles eran sus jerarquías dentro de esta pues, civilización como tal. Anu que se le llamaba el dios del cielo y era el, el que gobernaba desde los cielos decretando las leyes de la tierra. Recuerda que esta es la historia como civilización humana más antigua que tenemos. Okay. Y menciona es más, dos. respecto a Zacarías. No, no esto ya son las tablillas ya literal independientemente de quién las haya presentado. Esto ya es lo ya son los hechos que sí están nombrados en la, todo lo que está nombrado en las tablillas como tal. Okay. Lo que son de las de todo lo literal y vamos a incluir algunas cosas que ya complementan tanto Anton Parks como eh, los otros autores, o Rodrigo Romo, para empezar a darle un poquito más de sentido. Okay. Quitando eso sí, lo que ya sabemos que no está en las tablillas que inventó Sekaria Sitchin, como lo del oro monoatómico como lo de eh, Nibiru como un dodécimo planeta. Okay. Entonces, hay dos personajes que van a jugar un papel importantísimo en esta historia. Uno llamado Elil, el otro llamado Enki. Los dos son hijos de Anu, pero parecen estar enfrentados entre sí. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Es que son hermanos, pero de distinta madre. Lo que nosotros llamamos medios hermanos. Okay. Es importante que aquí los lazos consanguíneos no son como los entendemos tú y yo de padre e hijo. Porque nuestra forma de concepción es muy directa pero en este caso, lo que ellos mencionan es que ellos ya hacían a estas entidades o, o su raza como tal, se desarrollaba de modificaciones genéticas. Es por, déjame decirte un ejemplo, para que lo empecemos a entender en nuestra mente, porque si no nos podemos confundir a lo largo de la historia. De hecho, en LIL, eh, genes de de Enki y de Anu. Ajá, entonces, imagínate que es difícil de tener la concepción porque el primer hijo de Enli, de, de Anu, es Enki, es su primogénito. Okay. Pero después, a partir de genes, de ellos dos, crean a Enli. Entonces, Enli, si te das cuenta, es algo bien curioso, pero está... Pues está como hijo de los así. dos. Es hijo de los dos, pero a la vez también hermano de Enki. Sí. Ajá. Entonces, quiero que, quiero que vayan eh, entendiendo esos conceptos, porque probablemente los vamos a, a revisar un poquito más adelante. Entonces, Enki es primogénito de Anu, y se llama su mamá Nanu, pero es, ella es una concubina, por lo que él no tenía derecho al trono. Eli, que es el segundo hijo de Anu, y de la diosa Antu, es heredero al trono, aun siendo el menor él al no ser, él, al ser un hijo dentro de, vamos a decir, el matrimonio, eh, se, se, se convierte en el heredero al trono. Eli es conocido como el dios de la, del viento y las tormentas, o el dios supremo de Sumeria. Fuerza y violencia es lo que está asociado con él, y básicamente, si lo queremos poner en la madre en, la, en, la, en, la, en nuestra mente, pues es un, un conquistador. Enki, al contrario, es el señor de la tierra y dios de las aguas y los mares. Se le conoce a él como un científico y un ingeniero genético. Es como tal, como está descrito Enki. ¿Por qué llegan? Se supone por qué llegan. ¿no? Esto ya nos lo explica más a Anton Parks, ¿no? Que no viene como tal tanto en las tablillas, pero que ya lo empieza, ya empieza a ver un sustento más claro de por qué llegan y de dónde vienen. Ok. Eh, hay una guerra que ellos están librando, entre una raza, y esta raza quiero que la, quiero que la, que la, que la mención, que, que la tengan en la mente, se llama Kingu, y que son blancos, hay una guerra racial que están viviendo, contra otra raza que se llama los Usungal, en un planeta llamado Nalu que está ubicado de hecho en la osa mayor, esto habría tenido que ayudar, hizo que los Anunnakis tuvieran que salir de este planeta y buscar refugio en otro planeta, ellos ya conocían la Tierra como tal, y viajaron a través de lo que con nosotros conocemos como un portal dimensional, y para los que no vieron la sesión pasada que tuvimos de física cuántica, pues hablamos más de dos horas de cómo esto es potencialmente posible, ¿no? ya con más eh, una, una perspectiva mucho más científica, ellos se supone que encuentran un portal de estos de los que hablábamos, llamados Dirana, y llegan a la tierra, es importante llamar, si te da, si te das cuenta Anu o An, porque básicamente el nombre es, es como se le conoce a cualquiera de esos dos, Anu o An, que es como el jefe de los, de todo, de toda la raza, es llamado el séptimo de los Uzungal. ese Uzungal ese, si te, si te das cuenta Usungal no es Anunnaki, Usungal es otra raza, eso quiero que también lo tengan muy en su mente para que puedan empezar, a él se le conoce, se les llama Anunnaki, porque es como los hijos de An, An los crea genéticamente a partir de ciertas eh, cosas, pero An como tal es un Usungal, que básicamente son draconianos, al igual que los Kingu, son draconianos, pero draconianos blancos, los, los, los Usungal son más verdes. Dame un segundo, eh, esto estaba en las en las tablas, o sea, por ejemplo, esto que mencionas, de Usungal y de los dragones blancos, o del otro tipo de dragón, ¿quién lo escribe de los autores que nos mencionaste? Me, ellos ellos mencionan la parte de, en las tablillas viene, viene mencionado, pues, en, en los panteones, Cómo estaba, cómo estaba distribuida la jerarquía como tal, ¿no? Y hablan, eh, sobre todo, no, no mencionan como tal, eh, parece ser que ellos mencionan que los Anunnaki les dan la orden de que no pueden describirlos como tal, como son. Si sí está mencionado en las tablillas, que les hacen referencia a que no pueden describir absolutamente cómo son físicamente dentro de las tablillas, porque pues obviamente estas tablillas se escriben a sabiendas de lo que, de lo que está, de lo, de lo que están viviendo, ¿no? Entonces, esto como tal, esta parte que te estoy contando, que es un poquito antes, porque las tablillas se abordan desde que ellos llegan a la Tierra. Ok. Ajá, esta parte que te estoy platicando, ellos sí, en las, en las tablillas que sí se menciona, que tienen un conflicto con otra raza similar, por un tema racial, que estos son los Kingu ajá entonces ellos, que, que son básicamente, que están enfrentados y que por eso se da el que, el que, el que tengan este conflicto, vamos a ver porque este conflicto va a ser muy relevante, incluso probablemente para entender un poquito más de lo que está pasando en, nuestro, en nuestra actualidad, por eso quiero que tengan muy en mente, pero este fragmento donde él nos explica que ellos llegan porque esta guerra pasó, es de la parte de Anton Parks, ¿ok? Entonces, eh, nos presentan en las tablillas a otros personajes, entre ellos una persona que se llama Ninjusar. Ella es una dirigente, si te fijas, de otra raza, que se llaman las Estas razas Esta raza es como de mujeres creadoras de vida, que probablemente no podemos entender, pero ya si te das cuenta, ya estamos hablando de muchas diferentes razas, tenemos sí. a los Kingu, que son draconianos, Ajá. tenemos a los Uzungal, que son draconianos, que están enfrentados entre sí, An crea los Anunnaki, y tenemos, los crea de hecho junto con Injusark, que son Amasutum, de otra raza, estamos hablando de muchas razas, teniendo todo este problema, pero que crean otra raza, como tal An, y por eso él es como el, el rey y Plata patriarca de todo, okay. pero ya nos damos cuenta que ya hay mucho, mucho tema genético para crear este tipo de razas y eso quiero que también lo tengan en su mente, mm -hmm. eh, Ani y Nihusar crean a los Anunnakis en el planeta Duku de Pleiades, esto es lo que nos dice Anton Parks, no él trae esa información y nos dice esto pasó así porque eso, eso no estaba explícitamente escrito en las tablillas era una parte donde decían, ya vinieron, ya están aquí, pero no sé cómo está la historia antes de que hayan llegado como que todo, todo toda la historia que está en las tablillas es muy a raíz de que llegan y hacen toda esta manipulación genética que ahorita vamos a hablar en que cuando lo crea Anne y Ninjus utilizan 60% de su, del ADN reptil pero utilizan eh, 40% de una raza anfibia, entonces no es Usungal ni Anunnaki, a él se le llama el clonador, es genéticamente, quiero que tengan en su mente ahora este término que es otra raza, o que se llama cadisto. los Kadistu son los que conocemos como creadores de vida, más adelante vamos a ver qué es un Kadistu, más a detalle, pero ellos, vamos a decirlo, que están en un nivel evolutivo mucho más alto. ¿Te acuerdas que estábamos platicando en la sesión pasada de que somos en, actualmente nosotros somos una civilización de tercera dimensión y pues hablamos por qué, cuáles son pues, las cosas que tenemos en cuanto a nuestros sentidos, las cosas que podemos percibir eh, y, y muchos, muchas cosas así. Uh -huh. Los Kadistu, al parecer, están en un nivel de evolución mucho más alto y son básicamente, se conocen como los orquestadores universales de muchas de las cosas que, que, que no entendemos, pero sobre todo son como sembradores de vida, están a un nivel mucho más alto que los draconianos, aunque los draconianos saben de la existencia de los Kadistu, pero los Kadistu son, son una raza mucho más eh, avanzada, por así decirlo. Y aquí viene otro eh, personaje muy importante, que se llama Mami Tuna y comparte genes con Enki, fíjate, Enki tiene algunos eh, genes con, eh, similares a los que tiene mamita Natu, que le dio básicamente, entonces se convierte en cierta parte en su madre, en su hermana, y después se casa con Enki, se, vuel se vuelve su esposa, entonces es un tema como que imagínate, bien complicado de entender, porque ella se vuelve, pues muy importante en esta historia, y ahorita vamos a ver por qué, pero quiero que quiero que lo tengan en la mente. Ok, eh, eh, ah, mira, quiero saber, los dos autores que me presentaste, uno de, de apellidos... Eh, sí, Samuel Noah Kramer y Federico Lara Peinado. Ellos dos, eh, dices que son los siguientes en poder eh, interpretar traducir. La, o traducir las las eh, tablillas con uniformes, bueno es las letras uniformes, eh, ellos entre ellos dos escribieron todo este árbol genealógico que estamos escuchando? Lo hicieron, lo, lo hicieron, lo hicieron independientemente pero los dos vamos a decir que tienen el 90% de similitud, era, en, simil, en la era similar de, Ajá, entonces es, es por eso que se vuelven los dos referentes más fuertes, porque inclusive trabajando de forma muy independiente, son de lugares muy diferentes de la forma en la que interpretan, ya le, ya le ponen mucho más, eh, pues, una parte profesional a su a su traducción literal y las similitudes son, son muy fuertes. Oye, ¿y ellos dos qué eran? Eh, lingüistas. Lingüistas. ¿Uno es español? Uno sí es español, federico Lara Peinado lingüistas y fíjate eh, para los cartuchos de Egipto uh, tuvo que haber pasado el descubrimiento de la piedra de Rosetta, una piedra donde estaban escritos el mismo texto en, en hebreo, en griego y en cartuchos egipcios uh, eh, sí, y entonces es así como pueden descifrar lo que dicen los cartuchos egipcios y conocer la historia de Egipto ¿cómo es que estas dos personas supuestamente, o Zacarías, con qué se basan para poder descifrar esta escritura como uniforme? Sí, el, el método como tal, creo que lo podemos explorar, hablar de, de, los, dos, de los dos métodos o tres métodos que utilizaron. Eh, hoy en día, de hecho, por ejemplo, hay investigadores que, de hecho, ya con la información que hay, presentando y a lo mejor no la tengo aquí súper fresca o a la mano para presentarles, es muy fácil de hecho nosotros mismos hacer esas traducciones utilizando los métodos que ellos ya nombraron en su momento, porque los hicieron públicos, no los tengo aquí fresco a la mano y a lo mejor te lo debo para la siguiente conversación, pero por ejemplo tenemos un investigador que hoy en día se llama David Parceriza, él ya tomó las tablillas, utilizó los métodos para comprobar que las mismas traducciones que son reveladas tanto por Samuel Noah Crumb en y película de Peinado tengan, tengan pues lógica, ¿no? El, el procedimiento, como tal, creo que es tu pregunta más específica, no lo tengo a la mano, pero lo podemos de, definitivamente repasar. Sí, después lo, después lo checamos, sí. Eso me dio curiosidad porque, bueno, estamos escuchando una historia que sí parece ciencia ficción, como una así historieta. Es. Así es, así es. Sí, definitivamente. Es lo que, es lo que y, y esa es otra parte, o sea, es, es como una historia que cuentan a manera de poesía, de hecho, en las tablillas, o sea, se cree como que es, es una poesía y la van con, contando de cómo se va dando todo, se llama el Enuma Elis. Eh, los hechos relevantes, regresando un poquito a la historia de los Anunnaki, Pongo esta imagen para que nos demos una idea de cómo probablemente se realizaba, pues la generación de esto, de esta raza, ¿no? Que ya no, ya no, ya no tenían fácilmente la capacidad de reproducción eh, como nosotros, ¿no? Sexual y cosas así. Entonces, el 98% de todos ellos eran a través de procedimientos genéticos y de incubación y de cosas así. Entonces, Enki crea Enlil con genes de Anu y Enki siendo a su vez, hijo y hermano, como lo habíamos mencionado, sí. Enki si sí tiene un hijo, con eh, Mamina Natu, y es Marduk, hijo de Enki, y que no nace por cloración, pero por na por, nace por parto natural, ellos llegan a la tierra, como exiliados de guerra, y perseguidos por los Kingu, los Kingu ya querían acabar con ellos, eh, y, y lo siguen de hecho todavía hasta la Tierra, después de entrar a la Tierra del Dirana o portal por el que llegaron, ellos tenían prohibido venir, ellos tenían prohibido venir, pero no les importó, ellos sabían de la existencia de la Tierra, pero la Tierra como tal estaba llevando a cabo un experimento, o por así decirlo, una evolución, que ya sabemos que lleva mucho tiempo, pero realizada por los Kadistu. Estos cadistú, que te digo que se conocen como ensambladores de vida, creadores de vida, ya habían trabajado, venían por muchos años trabajando en la tierra y en el momento que ven que están utilizando el dirana eh, para entrarlos a un aquí les piden que no porque si no van a intervenir con nuestra evolución y pues somos un proyecto muy importante para ellos en general todo lo que estaba pasando las formas de vida y todo en la tierra la lograron estabilizar y fue muy difícil para ellos a pesar esta advertencia los Anunnaki deciden entrar por ese Dirán y entran a la Tierra, pero lo que hacen los que hacen los, eh, los Kadishtu, cierran ese Dirán para que no puedan salir. Entonces ellos sí. se quedan, si lo queremos ver, en cierto sentido eh, atrapados. atrapados en la Tierra. Y se sí. dice que hoy hay muchas cosas que explican que la Tierra está funcionando un poco como una cárcel planetaria en muchos sentidos, para ciertas Oye, cosas. Eso es la misma historia de los Transformers o de los eh, este, los de Leo, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los Thundercats. Los dos, en los dos casos también terminan en la Tierra y terminan atrapados. Uh -huh. Sí, exacto. lo mismo, ¿no? Así sí, es, es, así es. Ok, ok, quedan atrapados los Anunnaki que eran una raza eh, creada. Ajá, pero ya vienen con Anu, vienen con Enki, vienen con en Enlil, o sea, tenemos ahí como de diferentes razas, pero los, la raza más reptil como tal son los Anunnaki, pero tenemos que entender que Anu, Enki, Enli, no eran como tal de la raza Anunnaki, ellos pertenecían a otras, a otras razas. Ok, ok. Eh, ellos tratan de establecerse en la tierra, construyen la primera ciudad, ahí en Mesopotamia, que se llama Iridu. Este, eh, anu eh, toma una decisión súper controversial, y está en las tablillas, en la que él decide no bajar a la Tierra. O sea, entran a la Tierra, pero él decide quedarse en la nave en la que estaban viajando y no bajar nunca a la Tierra, y entonces él se queda, él se queda sobre una nave que yace sobre la Tierra. Enki explora la Tierra y al parecer encuentra lo que él le llama el Apsu, que está mencionado ahí en las tablillas, pero que lo podemos traducir de, de acuerdo a la descripción que aparece, eh, que es la, la tierra hueca, ¿no? los intraterrenos, y se da cuenta que hay civilizaciones que han vivido y llevan viviendo en la tierra por mucho más años de lo que nosotros nos podemos siquiera imaginar, y que están más avanzadas, pero él, él, él tiene ese acceso al ápsulo, lo conoce y, y tiene opciones de, de entrar y de interactuar con ellos. Eh, los los Anunnaki mencionan que ellos tienen algo que se llama Niyama, que son como todas estas dotes psíquicas, que eh, tienen telepatía, visión remota, todas estas cosas que, que, que para nosotros empezamos a tratar de explorar desde nuestra, pues, fisicalidad que estamos viviendo de esta tercera dimensión, pero que al parecer ellos ya tenían muy desarrollada en esa raza. Eh, ¿Qué pasó? Empezaron a tratar de hacer estas ciudades, al parecer, eh, pues tenían que trabajar, ¿no? No, o sea, la nave, aunque hicieron sí era una nave grande, tenían que, no tenían tanto porque salieron huyendo de su, de su planeta por este tema con los King Babar y pues sí tuvieron que hacer trabajos, eh, pues la raza nunaki para empezar a construir una ciudad, con los elementos que había dentro de la tierra, ¿no? Eh, ¿Qué empezó? ¿Qué pasó? Se empezaron a enfermar, pero dentro de la nave también viajaban los eh, Nungal, que son esta eh, raza que hablamos, que An era uno de los Nungal, que... que, que que, perdón, eh, An era Uzungal, pero también venían los Nungal que había creado Enki, Enki, eh, así como An había creado a los Anunnaki, Enki también ya había trabajado para crear a los Nungal, se dieron cuenta que los Anunnaki se enfermaban, pero que los Nungal no se enfermaban, entonces, eh, pues empezaron a asignarle todos los trabajos a los Nungal, imagínate que son los que mandaron a la tierra, para decir, mientras nosotros nos quedamos aquí en la nave, en lo que tú preparas todo, porque, pues a mí hay algo que me está haciendo mal, y pues yo no puedo ponerme en riesgo, entonces, explotaron por muchos años a los Nungal, crearon, aparte bien creado esta raza para ser explotada como un tipo de esclavo, y pues había sido como un tema muy, muy, muy controversial para ellos, porque inicialmente sí trabajaban con los Anunnaki, pero pasó esto en que dejaron de trabajar. Sí. De, ahí, de ahí nace otro hijo que se llama Nindichira, otro hijo de Enki, y se conoce como el, eh, el señor del árbol de la vida. Fue creado, el Enki lo crea con genes Urma Kadishtu. Estos Urma, que son de, de los Kadishtu, si los queremos ver, para que tú no tengas una imagen de quién es un Urma, en el bestiario alienígena como tal, has visto a unos humanoides que son felinos, que uh -huh. son como leones, uh -huh. ellos son los Urma, ellos son caristos, creadores de vida, son de la, probablemente de las especies mucho más evolucionadas que existen en el universo, y también eh, le, le puso genes de, de razas aviarias, más tarde vamos a hablar un poquito más de esto. Hechos relevantes, Annie y Enlil, Enlil eh, recuerda que por este Dirana cuando se abrió, también pasaron los King Bujabar, que habían llegado a la tierra también persiguiendo a estos Anunnaki para poder ya exterminarlos finalmente, porque sí ya sus problemas eran muy complejos. Entonces, eh, Annie y Enlil, que están en la, en la, en la nave, ven que vienen los King y y atacar a los Nungal, que estaban haciendo todo el trabajo en la tierra, y los dejan, los dejan este, atacarlos, esto porque ellos tenían como un consejo, eh, y querían que bajo ese ataque ya se aprobara, que ya se tenían que hacer todo lo posible, por exterminar a los King Baba y atacarlos, tenemos que pensar en eli como pues lo más... Eh, pues la persona o, o el ente, por así decirlo, el extraterrestre, muy violento, que buscaba la guerra, eh, eh, ese tipo de persona muy violenta, ¿no? Entonces, eh, Ningijira, que fue este, este hijo de Enki, sufre este cambio de piel que sufren, pues generalmente los reptiles, ¿no? Que les pasa, por ejemplo, lo tenemos muy en la mente, con las serpientes, sí. mudan de piel. Cuando se dan cuenta que el, eh, cuando muda de piel Ninguijira, el color que tiene su piel ahora es blanco, eh, los Anunnaki y todos los este los, An y to, Enlil, no lo pueden soportar, porque eso era un símbolo de, de sus super enemigos, que había sido un tema racial, y pues no lo, no lo, no lo, no lo podían soportar, y tratan de matar, mandar matar a Ninguijira, pero Ningijira huye al mar, y no se sabe exactamente qué es lo que pasa con él, eh, ¿qué se dan cuenta con esto que pasó con la piel de Ningijira? Es que los Nungal que fueron creados con en, con, eh, por Enki, fueron creados utilizando también eh, genes de los Kingu Baba, de los peores enemigos de los eh, Usungal, entonces esto les creó un problema, Tremendo entre estas dos razas, porque al saber que tenían eh, genes, que había utilizado Enki, genes para crearlos de sus peores enemigos para estos, estos Nungal, pues la verdad que la relación entre los Anunnaki y los Nungal estuvo tremendamente mal. Entonces, ellos ya quedaron básicamente como esclavos. ¿Qué se da cuenta Enki? En, en, y a lo mejor este es un tema que vamos a tocar, un concepto que va muy relacionado a los temas que tú a veces tratas que son de posesiones y de cosas así existe y a lo mejor no sé si tú has escuchado este, este concepto de el concepto de un arconte okay, ok básicamente un arconte es un ente que vive en dimensiones bajas y se alimentan de energías frecuencias tales como miedo tristeza y todo lo que todos los sentimientos de, de frecuencias bajas estas entes al parecer lo, lo toman, ¿Qué se da cuenta Enki, con el paso del tiempo, es que Enlil, eh, que te acuerdas que por ser el hijo del matrimonio como tal oficial de An, queda pues, con derecho al trono y se vuelve el rey de Sumeria como tal, está poseído por uno de estos entes que se llaman arcontes, que están en una dimensión muy baja, pero que trata pues, de buscar que se generen estas frecuencias o de a buscar las acciones que generan de estas frecuencias porque ellos se alimentan de, de esto. Entonces, eh, los, un, los Usungal nunca pudieron aceptar a los Mungal por su color blanco eh, y por su parecido, obviamente, a los Kingubama. Eh, como te digo, los Mungal fueron asignados a la tarea esto es importante porque sí pasó el reencauzamiento del río Tigris y río éufrates que nosotros lo repasamos como un acontecimiento en la parte sumeria, de lo que pasó en Mesopotamia, y de que se decidieron asentar en esa parte, la primera civilización, por el pase de estos ríos, pero realmente eh, lo mencionaban las tablillas, es que se tuvieron que redireccionar, y que este trabajo fue un trabajo muy pesado, y que se, se, le, se les asignó a estos Nungal, los Nungal fueron explotados por, como esclavos de los Anunnakis, muchos se enfermaron y empezaron a morir, después de 40 años de estar esclavizados, se rebelaron contra los Anunnakis, quemaron sus herramientas y exigieron el cese de los trabajos forzados, muchas personas, y de hecho a veces en History Channel, en lo de Alienígenas ancestrales sí. mencionan esta parte de la historia como lo de cu cuando se revelaron los ángeles, ¿no? Que muchos dicen que los ángeles que se revelaron y que se, que se pelearon. Sí, sí. Ajá. Entonces eh, Eso es como cuando se pelean entonces los ángeles, eh, que dice la Biblia, que se pelean en el cielo y que expulsan a, a Luzbel con su legión de ángeles hacia la tierra. Es, vamos a decir que a veces se hace una analogía porque probablemente hay otra historia que podemos hablar después de este tema que puede ser mucho más probablemente no súper relacionados a los aquí pero más, más más particular de que, que puede retratar lo que está pasando en, en esa historia descrita de los ángeles caídos pero como te digo en muchas en muchos capítulos de alienígenas ancestrales tratan de hacer esta referencia con lo que está descrito ahí en esas tablillas. Okay. entonces ¿qué pasa? ellos se, se agrupan, se revelan, entonces y dicen ya no voy a trabajar, yo ya quiero estar como los Anunnaki, ya es para mí muchísimo, y el Consejo y Marduk piden a Inki modificar lo que te digo, no lo veamos como el mono, pero ya lo que, lo que existe ahí de, de el Neandertal como tal, el Erectus, o sea que mientras eh, ellos estaban aquí, estos extraterrestres estaban ya eh, haciendo vida, eh, había animales eh, y estaban estos neandertales ya. Ya, ya estaban conviviendo en el mismo, estamos hablando de las mismas épocas, eh, okay. donde estaba esto pasando, entonces ellos piden que los tomen y le llaman lulú, le piden que cree un lulú, así le dice que para esclavizarlos, y que ellos suplan a los Nungal, en todas las tareas que requieran muchísimo trabajo, le pide esto directamente a Enki, porque Enki era, pues, el mejor genetista de todos ellos, entonces, Enki, pre, pre, eh, eh, Enki, lo que propone es esta hibridación de este Neandertal, que ya va cambiando de mono a Neandertal, con genes Anunnaki, entonces, eh, el proyecto es en base a esta hibridación con genes Nungal. El Él primero, el primero trata de utilizar los genes Nungal para realizar esta hibridación, pero no daba como resultado una especie inteligente capaz de seguir órdenes y herramientas. Eh, hay una palabra que, para los que pues, conocemos de religión un poquito y eso, y que nos contaron la historia de Adán y Eva, que viene mencionada en las tablillas, y por eso a mí, que venga mencionada ahí como tal, pues se me hace un, eh, un punto relevante, que es el Edén, que lo toman el Edén como, ahorita vamos a platicar un poquito más, de a qué se refiere esa palabra, pero bueno, que se da cuenta en Ki cuando está realizando esto, y que no le funcionaba, es que ya existía en la tierra, otro proyecto llevado a cabo, por los Kadistu, ¿te acuerdas que estos cadistros son estos ensambladores sí. de vida que van por los universos? Sí, sí los más este, elevados. Y resulta que esta persona que es esposa, madre y hermana de Enki, que se llama Mamitu Namu, que de hecho creó a Enki, había participado en este proyecto llamado, algunos le llaman Eloí, ¿no? Como viene ahí en el... Sí. En el cual era los inicios como tal del Neandertal, pero ya lo vamos a revisar un poquito mucho, bueno más bien lo que trataron de hacer y por qué probablemente, pues somos muy especiales, fue una combinación, bueno fue un proyecto muy importante para los Kadistu, y vamos a revisar en, en otra diapositiva. Ahorita aquí. que mencionaste Elohim, es, es Dios, ¿no? En, en nuestra religión, lo lo interpretamos es, como Dios es que hay mucho hay, much, hay muchos términos que se refieren a Elohim y dependiendo del contexto que le vayan dando hay, he escuchado muchos que utilizan el término Elohim para referirse a los gigantes que eh, se supone que menciona la Biblia, que okay. habitaron en algún momento la tierra estas, estas entidades se supone que eran mucho más grandes que nosotros okay. eh, entonces los Kingu los Kingo, ¿te acuerdas? Estos blancos que, que estaban peleados a morir con los Anunnaki. Sí. Eh, habían participado uh -huh. en este proyecto también de creación de, de los Elohim. Eh, uh -huh. eh, ellos participaron creando a los erectos. Se dieron cuenta porque Mamito Natu les contó esa historia. Y también había existido un humano, no sé si han escuchado este término, pero deben de empezarlo a poner como más en su contexto, que es... Este. Preadámico, antes de que se, antes de que se creara, lo conocemos como Adán, por así decirlo, ¿no? uh -huh. había ya un humano preadámico, al parecer, entonces los cuales eran como, pues, el proyecto más importante uh -huh. de los seres Kadishtu, y eran seres de luz, que era, estaban como en la mitad etéreos, la mitad eh, vamos a decir que este es el humano original, el proyecto original que era una combinación de todas las razas Kadishtu en una y crearon ese humano que era impresionantemente, pues con todas las capacidades de las razas más importantes de, de, del universo, eh, ellos utilizaron para hacer este experimento, para tratar de crear a Lulu, eh, mujeres sacerdotisas, las cuales sirvieron para gestar en sus matrices, la combinación de sus óvulos y el material el material genético de los erectos Entonces, trataban de, de utilizar los óvulos de los Nungal, para ponerlos, eh, básicamente, fecundarlos pe, con la materia genética de los erectus y después poner ya todo en las matrices de las sacerdotisas para que ahí pues, se realizara el proceso de gestación. ¿Qué pasó con este proyecto? Eh, está mencionado que en base a esa hibridación con los Neandertales y todo eso que están tratando de hacer o con los Erectus no daba como resultado una especie inteligente, capaz de seguir órdenes y utilizar herramientas, como mencioné en la Tierra ya existe otro proyecto llevado a cabo por los Kadishtu, eh, los Kingo habían participado, eh, esta creo que ya la vimos, pero es importante recalcar que utilizaban mujeres llamadas sacerdotisas para, para ponerlo de su material genético, pero los resultados no fueron favorables porque había muchísimas eh, deformaciones o grandes defectos, entonces no era un proyecto viable. Cambiaron el experimento utilizando óvulos, óvulos de erectus y el material genético de los nungal, y en un periodo de incubación dentro de la matriz de una sacerdotisa, el resultado fue exitoso. Entonces, el niño, como tal, el resultado de ese experimento, tenía capacidad de aprender, interactuar y seguir órdenes. Su nombre fue Uma, y era de piel negra, al menos así está relatado en el Enuma Elis. Sí. Uma demostró tener un instinto de supervivencia, que no le gustó a la élite, a Nunaki a Anunnaki, a Anna Inley, porque lo llevaron a que conociera a ellos, y querían ver que era una, que era una raza, o que habían creado una raza que fuera completamente servil, que estuviera dispuestos, si era necesario, a dar la vida por ellos, le hicieron una pregunta, de que si en ese momento ellos le querían cortar la cabeza, él sin, sin problemas les podía poner su cabeza para que se la cortaran y muriera, y se quedó pensando y él contestó que no, porque no tenía ese instinto y no entendía por qué. Entonces, ellos sintieron que no era lo que le habían pedido a Enki que realizara, eh, porque tenía instinto de supervivencia, y eso a ellos no les gustaba, querían una especie muy servil. Okay. Entonces, aquí viene lo que es el Namlu, eh, vamos a hablar un poquito del Namlu, Recordando esto de los Kadishtu y que tenían su proyecto súper complejo de un como superhumano, Enli, Enli ¿qué hace? Que es este como pues persona, vamos a decir, mala o sanguinaria, y ahorita vamos a ver por qué. Enli le introduce cambios cromosómicos que modificarán el comportamiento del nuevo proyecto. Es donde por primera vez hacemos referencia, vamos a decir que un poquito analógica a lo que son, lo que después la Biblia, la Biblia llama los siete pecados capitales, ¿no? Ok. Que son en realidad modificaciones que, que, gen, que generan cambios en el comportamiento, como la gula, la pereza y cosas así. Okay. Pero que vienen, eh, pues están codificados en nuestro ADN como un comportamiento, y específicamente Enlil quiso que se pusieran esas modificaciones a nivel cromosómico, para hacernos un poquito como menos, para decir, estos, estas cosas van a ser, eh, como asegurarse que esas cosas nunca, nunca iban a permitir que nuestra, que nuestra evolución se diera de una manera, pues, progresiva, ¿no? Como quitar completamente cualquier riesgo de que, nos, que evolucionáramos a una raza, pues, más inteligente, porque él sabía que este tipo de cosas, a nivel cromosómico, iban a ser una barrera muy fuerte para nosotros, a nivel evolutivo. Los Kadishtu son formados por las razas de hombres león, que se llaman Urma, grandes pacificadores, la raza Abgal de Sirio, que es una raza anfibia, eh, quien había, habría traído, se dice, la, todas la, las especies acuáticas a la tierra, la, la raza Nim, se llama, que son insectoides, expertos en genética, y los Ukel que son unos hombres pájaros, o aviarios. Esto es súper importante de mencionar, porque si vemos un poquito el trabajo de Corey Wood y de David Wilcock, ellos hablan del, de pues sí, del, del, del eh, Secret Space Program, el programa espacial secreto, donde se supone que nosotros como humanidad, aunque solo es la élite, ya tenemos contacto con todas estas razas que se mencionan aquí. Eh, los hindú, que también son mitad dracos, y mitad felinos, uh -huh. y los amel, estos amel son una especie como de entes, porque son una raza etérica, que quiere decir que ya está en una dimensión, pues mucho más arriba, donde su fisicalidad ya no es tan densa como nosotros, que para que ya no puedas verlos tanto en materia, en ese momento los Kadistu crearon al humano perfecto llamado Namlu, y lo llevaron a la tierra, Enki puso genes, como, como Mamita Natu había de hecho trabajado con los Kadistu, los Anunnaki tenían como una librería, ellos se llaman como una biblioteca, que, con muchos genes de todas las razas, entonces ¿qué pasó? cuando le pidieron la modificación porque no les gustaba cómo había salido la primera versión del humano como tal, porque teníamos instinto de supervivencia y todo, lo que hacen es eh, enli, tol, enli, eh, Enki tomar eh, genes de este eh, Namlu, que había sido como la especie maestra de los Kadistu en términos humanos y lo que hizo fue ponerlo en nuestro ADN, pero qué hizo para que no se dieran cuenta de que él estaba realizando esta labor, porque te acuerdas que Enki y Enlil, su material genético son muy diferentes, Enki era más Kadishtu en su parte genética, entonces él era una persona pues más empática, vamos a decir como más en lo que nosotros entendemos que es el bien, y Enlil, en la parte genética, como estaba conformada su genética, él, él no tenía esa parte del bien, era más eh, pues egoísta y cosas así. Entonces, Enki, enamorado de su creación, trata de poner estos genes eh, Namlu para mejorar un poquito la raza y aminorar el impacto que ya había tenido el cambio en los microsomas que había hecho Enlil. Pero para que nadie se diera cuenta, solo activó dos cadenas de ADN, pero disponibles 12 en el ADN. ¿Esto qué quiere decir? Si tú ves nuestro ADN hoy en día, se supone que el 90% de nuestro ADN, si no es que más, le llaman los científicos oficialistas el junk ADN, que es el ADN basura. Porque no sabemos, no se está utilizando y no sabemos para qué es. El 90% del, del ADN es, eh, no se conoce qué es, eh, no se utiliza, funciona, o simplemente sí, no se utiliza, no se utiliza por nada, le dicen ellos te digo, y ese término que existe ahí, es muy conocido, cualquiera persona que busque del tema se llama el ADN, basura, el junk, DNA, en inglés, pero básicamente nosotros estamos, todo lo que son las instrucciones a nuestro cuerpo que se crean a partir de ese ADN, porque el ADN, retomando la plática pasada, pues es un código, ¿no?, que toma, pues aminoácidos esenciales, proteínas y cosas así para convertirlas en ciertos eh, elementos, por ejemplo, tejidos y cosas así, sabe cuándo crear un corazón, cuándo un ojo, eh, cómo eh, recuperarse, de muchas cosas. Eh, lo que nosotros decimos o que no entendemos, es que al parecer este ADN está ahí listo para que sea activado, entonces dónde viene todo ese conocimiento que está muy de moda de activar tus chakras y todo eso, es tratar de hacer uso de ese ADN que al menos en nuestra parte consciente es imposible de utilizar, uh -huh. probablemente ahí en ese ADN vienen las instrucciones de cómo activar nuestro cuerpo para hacer estos viajes astrales y cosas así, porque si el ADN que se utilizó fue de los NAMLU, la parte genética que nosotros tenemos viene cargada de parte de los felinos, de parte de los aviarios, porque ellos crearon ese NAMLU, y esto lo que te quiere decir es que tal vez por eso somos muy especiales, teóricamente, si vemos nuestro ADN, porque somos como un USB, de ADN que tenemos de muchísimas razas y al parecer, pues sí fuimos un proyecto bastante, bastante especial. Después de que se utilizó este, este ADN y todo, nació, y esto también me llamó mucho la atención cuando lo vi por primera vez, regresando al, al tema de que fue la referencia histórica como civilización más antigua que tenemos, el término ADAPA. ADAPA porque se me hizo... Híjole, ¿qué tan cercano tiene que ver con Adán como lo conocemos nosotros? No, ellos mencionan ahí que se le da este nombre a ese primer ser humano que ya sale de, este, de esta modificación y que ya se le llama Adapa. Ellos, ellos habían preferido que fuera más blanco, le habían pedido a Enki que fuera más blanco, porque querían acordarse siempre que lo vieran, que... Eran sus esclavos porque odiaban a los King Bavar y querían saber así de, trátalo mal porque recuerda que él es nuestro esclavo. Y pusieron a este humano que nace de ahí Ayadapa en una zona delimitada que también viene en las tablillas en nombre y que nuevamente, como te digo, me llamó la atención al ser la referencia más vieja al término Edén que lo fuimos escuchando ese término a lo largo de muchas referencias pues históricas del Génesis, ¿no? Donde según los textos tenía que desarrollarse. Entonces Enki parece ser la serpiente de la que hablan, que llega al Edén, que provee el conocimiento en referencia a la manzana prohibida, porque como regla los que nos mandaron crear de esa manera pues no querían que tenieras conocimiento, ¿no? O sea, ellos sí eran literal, estos no deben saber nada, que iban a estar, van a trabajar para nosotros, pero en que al no, al no ser de la misma raza que eran ellos, al compartir otro tipo de, de mentalidad, al habernos creado y engancharse con nosotros en el plano, pues, no sé si emocional, nos empieza a dar ese conocimiento prohibido. Y entonces, eh, mucho viene de ahí, de la analogía del de pecado original, ¿no? Y ahora ya se le da otro sentido a esa parte del Génesis, porque, ¿qué, es, qué, qué, qué representa esa manzana? ¿No? Que, que se muerde, esa manzana que, que, que estaba ahí, pero que te dicen, tú no la pruebes, ¿no? Está ahí, entonces, es una referencia que después, o sea, veo que creo que la historia que conocemos, al menos en la parte religiosa, sí viene muy fundamentada de lo que aparece estar ahí, ¿no? O sea, como referencia inicial de la civilización humana. Okay. Eh, tiempo después crean a Eva para que esté... Que de hecho también se menciona que hubo otro intento, y esto lo quiero mencionar porque va muy relacionado al tema que tú... un tema del que tú hablas que tiene que ver mucho con los vampiros, antes de crear a Eva, se crea a otra, a otra mujer, pero a partir de una nieta de Enlil, que esta nieta se llama Inanna, y en, hoy en día Inanna se utiliza mucho para la brujería, o sea, Inanna es un ser al que se le reza mucho para rituales y todo eso, eh, nana da los genes para criar a esta primera mujer utilizando el mismo método, pero Inanna decide ser quien realiza la incubación. Que se dan cuenta uh -huh. que por las noches, ya cuando se desarrolla, mandan a vivir a... se llama Lili, esta Lili. primera Lili. mujer. Lili. Uh -huh. Y la mandan y con... con, con Adapa, en, este, en esta historia, Uh -huh. pero Adapa, dices es que se sale uh -huh. todas las noches y pues ya cuando yo veo, salgo en las mañanas y veo muchos animales muertos y cosas así Enki hace un análisis genético tanto de Inanna como de Lilith y se da cuenta que tienen un virus que modificó su ADN y que hace que tengan una deficiencia en la sangre y esa deficiencia hace que les genere un instinto que es casi vampiresco, que van y atacan a los animales para beber su sangre. Y de ahí vienen los primeros mitos de lo que es el vampiro. Ok. Entonces, después se llevan a, a Lili, ya viene lo de que ya no hacen con los genes. Bueno, ya no participa Inanna en la creación de Eva. Ok, ¿por qué no habrían hecho a Eva como este Adán? Es decir, en la, en la religión se menciona que Eva sale de la costilla de, de Adán, ¿Qué, ¿cómo lo podrías en la, en, en la parte genética lo, lo, lo utilizaron los mismos genes que ya habían utilizado, pero para modificar los cromosomas, los que nosotros ahora conocemos como X y Y, que dan eh, la parte sexual, pero si te das cuenta, creo que se refiere a, a eso, que utilizaron... Eh, la genética que ya se había construido, eh, exitosamente de Adán, para replicarla en un ser femenino, como tal. Ok, ok, ok, ¿no? Ok, está interesante. Entonces, eh, ¿qué viene después de esto? Se desarrollan, empieza a pasar un tema complejo, porque se desarrolla la especie humana, como la conocemos, los Anunnakis se empiezan a sentir atraídos por las mujeres, por las hembras humanas. Y la mezcla entre Anunnakis y humanos se empieza a dar. Como resultado se empiezan humanos gigantes con grandes habilidades y en la Biblia sí se empieza a explicar muchas historias que tienen que ver con seres que que parecen tener algunas habilidades diferentes a las que tienen los humanos normales de a pie. Al parecer se da esta explicación de que empieza a haber como una revoltura entre Anunnakis y, y humanos, y esto sí le causa un problema grave a Enlil, porque él estaba en contra, ya estaban completamente en contra de que esto sucediera, estaban muy enojados de cómo se había estado desarrollando la especie humana como tal y de que estuvieran tomando cierto, cierto grado de conocimiento entonces eh, Enlil nunca estuvo de acuerdo sobre la relación entre Anunnakis y humanos y ellos al tener la tecnología, naves y todo se dan cuenta que había una gran capa de hielo ártico que se iba a desprender, que estaba por desprenderse y que iba a crear esto una inmensa catástrofe ellos deciden mantenerlo en secreto de los humanos, llevarse solo a los Anunnakis y de esa manera deshacerse de toda la raza que así como de voy a limpiar toda, todo lo que hice que ya no me gustó como Ajá. tal, ¿no? Dejarlos morir a todos y ya también estas, estas combinaciones entre Anunnakis y humanos y tratar de llevarme todo, ¿no? No salvarlos, no ayudarles, no avisarles pero ¿dónde está el tema? nuevamente Enki como tal eh, él al tener, te digo esa, esa parte muy diferente a ellos eh, escoge a una persona llamada Shusudra o lo que nosotros conocemos como el Noé bíblico porque él se niega a dejar la raza humana y contacta telepáticamente, por así decirlo, a Noé, para advertirle de, que lo que so, de lo que venía. Pero Noé, como tal, y esto pues creo que hay mucho análisis al respecto, es un descendiente directo de Adapa, eh, o sea, obviamente con muchas generaciones en medio, pero es una persona que, evaluando su árbol genealógico, es nieto de Matusalén. entonces eh, se le escoge eh, Enki porque pues tenían una conexión muy directa con el humano original entonces ya traía te acuerdas de estos genes Numblo mucho más desarrollado o mucho más puro esos genes para poder comunicarse con él ¿sí me explico te acuerdas de ese junk DNA el, el, el, el ADN basura mucho más puro eh, Enlil para que ya todos le empecemos a poner eh, nombre y todo, es lo que nosotros conocemos como el Yahvé del Antiguo Testamento, ese que pedía que mataran ovejas, y que rindieran culto, y que ya no se habla tanto de él en la religión, si hoy vas a misa ya no se habla del Antiguo Testamento, se centran mucho más de lo que pasó, eh, una vez que vino Jesús, y te hablan de eso, pero... Era muy sanguinario la mentalidad eh, católica eh, anterior al que Jesús llegara. Bueno, simplemente qué le pasó a Jesús con los romanos, ¿no? Este, fue, fue algo tremendo. Quiero mencionar, esto es algo extra que menciona Anton Parks, y menciona que ellos utilizaban para guardar información. Eh, los cristales, pero había un cristal llamado Virco. es un cristal de cuarzo proveniente de Sirio, y contiene mucha información y permite moverse entre las primeras cuatro dimensiones. Hoy en día sabemos que de hecho así funciona el cómo guardamos información, o sea, las primeras eh, memorias, por ejemplo, para los que se dedican a un poquito a la parte electrónica, como NANS y todo eso, son en base a cristales, o sea, realmente los reinicias con luz ultravioleta y cosas así, pero esto no es una idea tan descabellada, porque los cristales guardan muchísima información y es una propiedad que es, que nosotros como tal lo estamos sacando provechos en la tecnología que nosotros utilizamos hoy en día, la, la pregunta terminando esto, porque obviamente vienen muchos temas y aquí pongo estas imágenes hablando un poquito de lo que pasó apenas con la reina, y todo esto porque la pregunta es si esta raza todavía está aquí o no, porque al parecer, ¿qué pasa? Si Sudra o Noé salva a la especie humana, y pues regresan los Anunnakis cuando ven que había pasado todo esto, que se salvó, Enlil se se enojó muchísimo pero se empezaron a sentar los Anunnakis ya con la, con la nueva generación humana que somos básicamente los actuales, dejando a Noé pues la tarea de repoblar, probablemente ayudó Enki y se empezaron a dividir pues en diferentes civilizaciones, ¿no? probablemente lo que nosotros vemos se dice que Nana eh, vivió en la India, por ejemplo, ella fue la que levantó la civilización hindú, y muchos de todos estos personajes de los que estuviéramos hablando, sí. empezaron como a dividirse la tierra, por así decirlo, para que les rindieran culto, para hacer sus propias eh, culturas, y por eso es que probablemente hay muchas similitudes eh, en todas estas culturas. La pregunta de todavía están aquí, es porque con la teoría de David a. Él nos dice que estos seres reptilianos siguen mandando hoy en la Tierra, que no se fueron, que no pasó el diluvio, que ellos se fueron y que nos dejaron morir, que pensaron que íbamos a morir y que nos salvó Noé y que todo eso, no. Sino que ellos aún hoy en día siguen mandando en la Tierra, pero ya desde un punto de vista donde nos puedan controlar con el sistema, lo que ahora se convierte en el término muy utilizado de generar una matrix, ¿no?, y también no es una matrix solo de control, sino que a veces se menciona hasta de una matrix holográfica, hablábamos en nuestra sesión de física cuántica, que hay muchas probabilidades de que sea así, de que la realidad no sea como la percibimos, porque es una realidad que está traducida por las cosas que llegan a nuestro cerebro, que está muy limitada a nuestros sentidos, entonces, si pones ahí la diapositiva, la versión de David Icke es que, por ejemplo, este lead, y tomando como ejemplo a la reina que acaba de fallecer, la reina Isabel, eh, se menciona que uh -huh. cambia de forma y que su forma real es reptiliana, ¿no? Y empieza a ver, empezó a haber mucho contenido a partir de estos temas, que son temas censurados porque la cantidad de contenido que debería existir, no la hay realmente, porque se bajan esos videos, cierran esos canales, o por ejemplo, ¿qué pasa con la luna?, ¿no?, ¿cómo llega la luna ahí?, las cosas que hay en la luna al parecer hueca, cuando llegaron, ¿por qué nunca se regresó a la luna?, ¿por qué solo vemos una sola cara de la luna?, donde probablemente estén asentados, eh, pues otras razas, tratando de ejercer de todos modos su control, ¿Por qué? ¿Cuál sería, ¿Cuál sería el tema de por qué eso pasa? Y aquí eh, quiero mencionar a dos personas que he escuchado hacer referencia anteriormente a ellos. Uno que me encanta porque Salvador Feixedo, que menciona pues la teoría de la granja humana. ¿Por qué tendríamos que... ¿Qué ganarían ellos con hacernos sufrir, con la tristeza, con el miedo? Si recordamos, los arcontes, que se supone que están en una dimensión más baja, se alimentan de, esta, de, esta, de estas frecuencias de energía, como tal es alimento para ellos en esas frecuencias, y en la, en la parte de física cuántica ya vimos un poquito más de por qué eso tiene lógica en la parte científica. Entonces, que los Anunnaki tengan relación con los arcontes y en este caso enki, pues tratan de bajar a través de este sistema, imagínense que es como en vez de hacer nada más un ritual eh, que haga un sacrificio para pasar esta energía a otros planos y que se alimenten esas entes o ellos mismos porque pudieron haber bajado también a esas a esas frecuencias y ellos alimentarse a sí mismos con esas frecuencias, pues lo que pueden hacer es tener un sistema como el que tenemos nosotros, que es ya no de una persona, sino de miles de millones de personas, experimentando estas sensaciones y generando estas energías. Entonces, hay muchos que han empezado a hablar de estos temas, pongo ahí como a Sixto Paz también, porque los grandes investigadores, eh, en el fenómeno OVNI, generalmente llegan a la conclusión de que los, la, la historia numaki un tiene una gran relevancia en cuanto a en cuanto a que tiene muchos tintes de ser verdad, su relación con la historia como tal, no es como por ejemplo cuando hablamos de los grises, ¿no? que los grises por ejemplo que probablemente vienen de Zeta Reticuli, que hay otra... otra raza que los están manejando y cuestiones así más generales, ¿Sí? sino que las cuestiones más particulares parecen entre todos, incluso los contactados y las personas que llegan a ser, eh, pues que, que dan información de, por ejemplo, el FBI, cuando sale alguien a decir yo trabajé aquí, cosas así, toda la parte de Naki de Enki, de Enlil, de toda esta historia, parecen todos eh, decir que sí existe, que sí tiene lógica y cada suceso que se va dando a conocer en cuanto a investigación va más relacionado con todos estos sucesos. Entonces, pues es, es muy intrigante eh, básicamente si lo vemos pues hay muchas referencias, incluso ¿cuál es el símbolo de la medicina? No? Eh, el símbolo de la medicina pues son estas Serpientes entrelazadas, ¿no? Que le dicen el caduceo. Cosas sí. así que. Siempre me he preguntado qué, qué significa y parece que no saben de dónde salió. El conocimiento, ¿no? O sea, el conocimiento que llevan ahí entrelazadas estas serpientes. Pero tú te das cuenta cómo está en, nuestra, en nuestro día a día tan metido. Eh, lo vemos, también pueden representar mucho el ADN de cómo está formado. Eh, pero, por ejemplo, Pensando, vamos a, vamos a analizar un poquito la teoría de David Aiken, ¿no? De que dice que nos están, eh, pues, una serie de reptiles dominando. Hay un dato que a mí me parece súper, eh, pues, fuerte. 42 de los 43 presidentes que han existido de okay. Estados Unidos, todos son parientes del de rey. John de Inglaterra, entonces, o sea, eso es una, muchos le podrían decir coincidencia, pero la verdad es que a mí se me hace, sobre todo ya viendo la parte genética de las élites como tal, las familias que rigen este planeta, lo que nosotros llamamos los Illuminati y, y todo eso, o sea, hay unas coincidencias que no parecen, no parecen ser coincidencias. Ok, ¿tú crees que, eh, eh, por ejemplo, hablar de esto abiertamente, estos eh, escritores, David, David Icke y todo eso, ¿por qué la élite no los silencia? Es que han silenciado a muchos, pero hoy en día ya no es tan fácil silenciarlos a todos. Pero te voy a decir cómo sí los silencio, desde mi punto de vista. Hoy busqué las conferencias que hace cinco o seis años estaban de David Icke. Eran conferencias que duraban cinco o seis horas, estaban completas en YouTube. Hoy lo que encuentras de contenido de David Icke en YouTube es risible. Ni siquiera hablan de... Son como documentales donde presentan, se dedican a hablar un poquito más de él como persona, pero no presentan su contenido. Entonces es como si, como si censuran. David Barceriza, un youtuber también como tú, investigador, probablemente el, el más metido de los youtubers en la parte de Anunaki, ya no puede hablar, a, no puede hablar abiertamente de los temas que él eh, generalmente hablaba, porque tú sabes que les tiran los canales, los desmonetizan, ahora te pide que vayas a otras plataformas donde pueda hablar. A mí me parece realmente que sí hay un control, pues bastante fuerte, por ejemplo, hoy estaba, hoy me, hoy me choqué hoy busqué a Rodrigo Romo, su canal de YouTube, para poder entrar a buscar, a refrescar algún contenido, y tiraron su canal, ya su canal no existe, y yo me quedé pensando en ti, porque, imagínate cuando te quitan un canal de años, con seguidores, con un montón de videos, son cuestiones que uno no puede entender y, y, y que pasan a David Wilcock, siendo en los resultados de Google y YouTube, cuando los buscabas, veías que estaban en el top, lo bajaron de un día para otro al no existir. Entonces, son cosas donde ese silencio del que tú estás hablando sí existe, porque la divulgación que debería de tener es nada en comparación a lo que tiene, porque ahora solo las personas más interesadas, como las que están hoy en este podcast, tienen acceso a esta información, pero no les va a aparecer mañana una recomendación en su YouTube cuando estén descansando y que digan, ah, sí me importa. ¿Se me explicó? O sea, puedes estar ahí, pero al mismo tiempo no puedes estar. Por ejemplo, mencionar el Deep State, parece ser que te desmonetizan muchísimas cosas de, tus, de, los, de los canales. O sea, hay muchísimas cosas que yo veo investigadores que ya prefieren ni siquiera mencionarlo, que salga de su boca por miedo a tener una censura, de todas las plataformas y eso a mí ya me parece que degrada la, la intención de lo que estamos haciendo. Ok, está... Eh, lo que acabamos de escuchar, mencionas que es por parte de estos dos eh, escritores que pu pudieron descifrar estos, estas letras como uniformes, eh, este es tema, una... ese, ese, ese, déjame, nada más, porque no quiero perderte, acaban de mandar ese super chat de élite uh -huh. rusa y élite anglosajona. Se me olvidó mencionar eso, súper importante. ¿De quién están hablando? Está completamente correcto, son dos razas reptiles y para que hagamos esa analogía, la élite rusa son los Kingu ¿Recuerdas que los dos llegaron por el, por el Dirana? Los Kingu se asientan estos blancos, esta élite eh, reptil blanca, que son draconianos, de hecho, eh, son lo, la élite rusa, como tal, la podemos ver así, la élite anglosajona son todos los Anunnaki. entonces hay un encuentro completamente fuerte entre estas dos, va a ser imposible, probablemente imposible que en algún momento lleguen a ser, eh, amigas por algún por algún, alguna razón o sea, incluso ya salió a decir Vladimir Putin de cómo se transforma cómo se transformaba la reina Isabel y todo, porque ellos... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo es eso? a ver, platícanos eso, ¿cómo es que salió a decir eso? Sí, o sea Vladimir Putin tiene una declaración pues muy este controversial donde él menciona que pues la reina Isabel pues sí la, y, y la hizo hace años, ¿eh? estoy hablando de hace años pues sí, o sea, que él, que él la vio convertirse en reptil básicamente, ¿no? apoyando un poquito lo que hace David Icke imagínate que, ¿qué hace Rusia? o sea, Rusia, pues obviamente es anti Estados Unidos con todo, ¿no? todo lo que tiene que ver anti Estados Unidos, y cuando pensamos en Estados Unidos, no podemos sacar a Inglaterra o Reino Unido de Estados Unidos, porque es como padre hijo o hermanos, ¿no? entonces por eso es lo que llamamos el anglosajón pero eh, lo que nos dice esta teoría de lo que estuvimos revisando hoy este encuentro y que apenas acaba de pasar por un por una pues, tensión muy fuerte por lo que pasó en Ucrania tiene que ver directamente con esta rivalidad de antaño que todavía estamos viviendo entre los Kingu Bavar y los, y los Uzungal, que son los Anunnaki básicamente oye y los negros eh, eh, ese, ¿te acuerdas el primero, el primer este humano que no les gustó? Uh -huh. eh, porque se rebelaba y todo que tenía. Uh -huh. Bueno, Enki no lo mató, Enki lo dejó en África y ahí empieza la raza como tal. Y sí, los prietos, como yo, para saber, ya. Mi... Bueno, pues es que ya todo eso va haciendo mestizaje que va pasando, <risa> va pasando entre. Entre muchas razas. A lo mejor los piretos como yo, pues, este, venimos de otro planeta, ¿no? No salió ahí cuáles eran mis antepasados, entonces ya nosotros somos mezclas, somos... Sí, y, y si te das cuenta, por ejemplo, ya después hablando más de las razas que tenemos aquí como tal, ya hay modificaciones eh, en la genética, por ejemplo, los chinos y los orientales, si te das cuenta, tienen rasgos eh, muy definidos, sobre todo lo puedes ver en la parte de los ojos rasgados y cosas así, al parecer ellos eh, tienen una carga genética mucho más alta de, de, de ¿te acuerdas de esta parte que, adishtu, que hicieron? Del, pero ellos de, de un planeta, de una raza que está en un planeta que se llama Tao, Tao 4 me parece. Pero me refiero que ya viéndolo ya viéndolo a detalle, aunque todos somos humanos y nuestro ADN, pues básicamente tiene una estructura muy similar, no somos iguales nadie no, porque va cambiando, porque tenemos cargas genéticas completamente diferentes. Es lo que te iba a preguntar, que si no conocías a un genetista, a alguien que nos pudiera hablar sobre ADN, para preguntarle, como por ejemplo, si un, el ADN de una persona negra a una persona blanca, hay, un, hay una diferencia? Sí, claro que sí, porque bueno, para, para hay que verlo, hay que investigarlo bien, ver si alguien nos puede dar esa explicación, pero pues es a, a nivel cromosómico de cómo están establecidos. Por eso tú le pasas pues una parte genética a tus hijos, ¿no? Tanto de la mamá y de la, del papá. Se hace una combinación de estos cromosomas que al final da el resultado de algo único. Es esta combinación. Y es irrepetible. Mira, aquí lo, lo one o lo lo one, la Cámbiate ese nombre, lo one. Dice que en YouTube está el video de Hugo Chávez hablando de los hombres lagartos. Sí también dijo sobre reptilianos, ¿verdad? Ah, sí, también Hugo Chávez. Lo que pasa es que ya cuando, ya, cuando, ya cuando lo ves, el análisis geopolítico de lo que está pasando, definitivamente tiene algo que ver con esto. O sea, por eso a mí me encanta esta teoría, porque fue una teoría que para mí como tal, de verdad, después de estudiarla, después de cómo han salido y cómo se actualiza cada vez, me da la impresión de que es consistente con lo que yo vivo en esta, en este sistema, sistema económico, sistema eh, de, en todos sentidos, yo sí me siento viviendo en esa matrix yo por ejemplo ahora que me he animado a estar eh, aquí platicando contigo y todo eso, a dar el siguiente paso, eh, pues sí, o sea, sí lo veo que, en muchos sentidos estamos muy atrapados en la matrix, en el sistema de todos los sentidos, con toda la censura, con qué te enseñan en la escuela, ¿Cómo te lo enseña? ¿Cuáles son los conceptos? que te, ¿Qué es la televisión? ¿Quién, ¿Quién la controla? He trabajado en muchos lugares muy importantes, que me ha dado, pues, una perspectiva de que las cosas sí están manejadas por una mano que probablemente no somos tan conscientes que está ahí. Oye, eh, dijiste algo que quería preguntarte hace un rato, y a lo mejor esto sí lo sabes, sobre cómo se guarda la información. Dices que en cristales... ¿me puedes explicar lo que sepas de eso eh, desde con palitos y bolitas? Porque no entiendo cómo algo eh, inerte puede guardarse dentro de cristales y después eh, mostrarse también, o sea, porque eso tendría mucho sentido también con la calavera de, de cristal encontrada sí, en Belice. Sí, no. Y, y yo recuerdo, por ejemplo, porque yo soy ingeniero mecatrónico, profesión, entonces empezando a pues guardar algunos programas en algunas, eh, pues, memorias de estas viejitas, que para que básicamente en la formación de un ingeniero le enseñen cómo funcionan eh, ese tipo de memorias, pues me acuerdo que se conectaban a, a un, este, pues a un aparatito, pero ese aparatito lo que hacía era transmitirle pues, como rayos lumínicos, que dependiendo de lo que tú ponías en la computadora, pues guardabas el clásico ceros y unos, te acuerdas que era un código binario, un código binario. Eh, pero pues que es básicamente la forma más pura que tenemos nosotros de guardar información, porque pues la puedes eh, convertir en lo que tú quieras al final esos ceros y unos, en un sistema hexadecimal y cosas así, entonces me acuerdo que existía este aparatito donde tú pues a través de la computadora, el aparatito, tú ponías tu memoria, pero la memoria era base de un cristal, y, pero pues que ya traía un sistema de circuito integrado, por así decirlo, eh, que cuando la metías en este aparatito, le, le pasabas de la computadora así como guardar, y pues a través como de unos rayos a, esta, a este cristal que estaba guardado en el, en el circuito integrado, pues hacía que esta información de ceros si y uno se quedara guardada ahí. Entonces cuando tú la necesitabas a, pues aplicar ya con tu circuito integrado, conectándolo un circuito, esa información ya estaba guardada ahí. Entonces, con eso te enseñaban cómo funcionaba. Y me acuerdo que era para mí, pues, entender que era un cristal, porque cuando te mandaba el maestro a reiniciar tu memoria, lo que hacías es que había otra como camarita que lo guardabas ahí y le daba como a, a tu memoria, pues, como pues, una luz ultravioleta y que por, vamos a decir, que la luz ultravioleta como por cinco minutos hacía que se borrara la memoria, ajá, porque obviamente otra vez, y tiene mucho que ver, pues, de cómo estos fotones y todo lo que hablamos la vez pasada, pues, está viajando ahí teniendo interacción, pero sí funciona así, entonces, pues, me di cuenta que los cristales como tal son poderosísimos, porque nosotros, esos circuitos integrados que funcionan todavía así, ¿no? son cosas que nosotros... Eh, pues tenemos, ahora ya en un nivel muy micro, pero pues existen ahí. Cuando hablas de cristales, hablas de minerales. Minerales. Ajá. Oye, pero es que eso, eso está, lo utilizamos a diario y utilizamos un montón de tecnología y la verdad no sabemos ni cómo funciona, ni, ni cómo es que algo así como lo que estamos haciendo ahorita pudo haber salido de, de la tierra, porque literalmente para que esto sea posible, los cristales tuvieron que salir de la tierra, de, de, de las capas de, de piedra y demás. Pues mira qué tan importantes son todos estos eh, minerales y creo que le llaman como elementos extraños o cosas así también. Que no sé si recuerdes que Estados Unidos puso una sanción a China eh, hace un par de años. Uh -huh. No una sanción, pero dijo, ya no puedo, ya no, ya no voy a ya no voy a permitir que los dispositivos, me parece que Huawei, utilicen Android como sistema ¿Sí? operativo, ¿no? Uh -huh. Y esto iba a ser un golpe fuertísimo para China. ¿Sí? China no dijo nada, pero el siguiente día, el, el presidente chino dijo, voy a cambiar mi política de los cristales raros y de todos estos minerales que nosotros exportamos, porque son necesarios para hacer todos los procesadores, y el mayor consumidor de todo esto es, es, es Estados Unidos. ¿Qué pasó? Que siempre dijo Estados Unidos, no, perdón, siempre no. Siempre sí se, se queda Android. Y ellos dijeron, no, ya no importa. Este, y ahora, ¿qué ves tú, por ejemplo, a partir de ese tipo de decisiones? Eh, hay una, un, una falta de suministro del Xbox, por ejemplo, del PlayStation 5, eh, de todo esto, porque ya no hay lo suficiente que, es, que se necesita, porque ahora China se, se dedica a decir, yo voy a manejar pues, eh, los materiales como yo quiera, y él en su territorio tiene muchos de estos materiales. Ok, pues eso es, te digo, me, me salta esta calavera de cristal descubierta y que se menciona como part eh, porque es un cristal, y entonces también se mencionaba como que guardaba información, información eh, de, de milenios, entonces... No sé ahorita dónde se encuentra ese cráneo de cristal, es el de eh, Mitchell Etches, entonces, ¿podría ser precisamente una USB del pasado? Sí, sí, sí, sí, de hecho, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, a lo mejor un poco burdo, pero de cómo ya se sabía en la antigüedad que había algo extraño con esos cristales, la, famola, la famosa bola de cristal. ¿no? que, que decían, esta es mi bola de cristal, y se empezó a popularizar, para nosotros ya llegó, a, a las generaciones de nosotros ya llegó como algo más eh, esotérico, eh, ese conocimiento, pero realmente pues la parte de los cristales y de la información que puedes guardar ahí, hacer referencia, ya viene pues ya con bastantes años de antigüedad. Eh, te iba a comentar, aquí alguien dijo que en la película de Superman, que cuando llegó a la Tierra llevaba un cristal o algo así, y que tenía toda la información. La información, sí, ellos, y, y ese, y, y de hecho ese, hasta el color que utilizan creo que es igual como el verde de la, o sea, de, del guirco que te decía, porque al parecer ese guirco sí jugó un papel súper esencial, y al parecer, o sea, lo sigue jugando, porque, pues, ahí está la información absoluta de todos los proyectos, de cómo, cómo se haya dado, pues, todo, todo toda nuestra evolución como tal. Otra forma que se supone, y no he estudiado tan, tan a detalle, tan a fondo, sería, sería, pues bueno ver si tú conoces a alguien que tenga acceso a los que se llaman registros akáshicos, que también se supone que la información se queda guardada eh, en el ambiente, como tal, en los árboles, en todo. ellos tienen muchísima información de muchos años, y que hay la forma de acceder a tener básicamente, imagínate que es como acceder a esos registros akáshicos y tener la opción de revisar los temas. Claro, o sea que la información se guarde, es un, uno de los temas que si se pudiera descubrir que las piedras o u otra cosa pudiera guardar esta información y la pudiéramos ver como una película, sería increíble, y lo que te iba a comentar entonces con el... el lo del método del unos y ceros, que es el código binario, ¿qué pasa? ¿Cada, digamos, cartucho de unos y ceros representa un carácter? Bueno, es que esa es la traducción que tú le das. Por ejemplo, en el, en el caso de lo que me estás preguntando es el código ASCII, que es como cuando ya traduces eh, pues algo exagesimal a un carácter. Pero no, en términos generales, ceros y unos te puede representar cualquier cosa. O sea, es, es cualquier información, ¿no? O sea, es por eso, por ejemplo, hablando de otro tema súper interesante, pues se dice que pi guarda toda la información del mundo, porque pi es un número infinito, independiente, y me, imagínate que ese número nunca acaba. Cualquier libro, por ejemplo, esta conversación que estamos teniendo hoy, con todas las palabras y todos los sentidos, puede ser decodificada en pi. Esta, esta, esta conversación que estamos teniendo ahorita tú y yo, la puedes encontrar en pi. Te puede decir esta conversación existe en tal, eh, en tal sección de pi, entonces pi es un número, híjole, eso es otra cosa, porque imagínate que exista eso, donde es un número infinito, donde puedas tú ir decodificando toda la información existente en un plano en que un número la tenga, o sea, es, es otro tema inexplicable. Claro, porque ese pi podría ser la representación de... Eh cómo es la existencia, en realidad, y que va haciendo esta espiral constantemente Exacto. infinita. Exacto. Eh, ese pi, encontrar pi, bueno, ta, podríamos investigar y, y aquí preguntarnos quién encontró pi y por qué no hay otro número como pi. Uh -huh. ¿Hay algún otro número que sea tan emblemático como, como pi? Yo creo que no, yo creo que pi es, es el número pues más emblemático, porque, pues, la, es esencial para, de, para describir nuestra realidad, ¿no? Entonces, es un número, pues sí, ahí está, de esas cosas impresionantes que existe en nuestro universo y que, y que me dice que no es obra de la casualidad. Bueno, está increíble, podríamos seguir platicando de muchos de estos temas, ya integrando, lo que nos eh, mostraste sobre física cuántica y también ya eh, lo que nos has mostrado ahorita sobre esto que para mí me parece la mitología de los sumerios, uh, en lo personal como que lo tomo así, como la mitología de los sumerios, tenemos la mitología de los hebreos, tenemos la mitología de etcétera y entonces Exacto. esa primera civilización me parece que es el contar eh, quiénes somos, uh, de dónde somos, de dónde venimos, qué hacemos, etcétera, en la existencia, como lo explica también en la, en el, en la Biblia, que es de los eh, hebreos. Entonces, pues interesante, porque a pesar de que sea una historia que surgió y que, que tiene muchas eh, dudas sobre si esto es verdadero o falso, o qué tanto es, tiene mucha relación también con todas las demás historias que se cuentan de civilizaciones, de pueblos, de tribus, etcétera, y quizá eh, en la unión de todos estos tengamos un solo capítulo, quizá en el futuro, no lo sabemos, ¿tú crees que esto haya sido así? Eh, ¿Crees en Enki, Eli, eh, todas estas personas y, y personajes que nos platicaste? Sí, no, mi, mi, mi, en la parte personal de mis creencias, eh, creo que sí existió... Eh, esta parte, pero básicamente lo quiero dejar en claro, si sí veo al ser humano como un proyecto más grande, no solo de Enki y de Enlil, Enki y Enlil desde mi punto de vista creo que sí pasó, es, es mi creencia personal, eh, pero ellos no jugaban el papel más importante en nuestra lucha. nos modificaron pero nuestro ADN como tal todavía es mucho más alto, porque hay mucha gente que dice, híjole, es que entonces solo fuimos creados como esclavos, eso somos, eso es nuestra realidad y por eso quise mencionar y dejar bien claro la parte del namlu que es para los que crean en esta teoría pues el ADN que tenemos está más asociado a la parte de los Kadishtu y de cómo funcionó eh, para que todavía nuestra nuestra, nuestro objetivo como tal, no es nada más ser un esclavo para los anunnakis ni ahí se tiene que terminar, aunque sí creo en lo que te decía de la matriz de control, y como creo en esta teoría de los anunnakis me parece que siguen de alguna manera, veo en lo que yo entiendo como mi en realidad, veo su mano ahí moviendo, moviendo el mundo, o sea, veo mucha presión en la gente viviendo pues presión económica, presión de todos tipos, en diferentes eh, esferas sociales, incluso, o sea, todos siendo víctimas de, de un sistema que tú te preguntarías, ¿tendría que ser así la vida? O sea, Oye, pareciera, la... pareciera que sí está nada más para que la gente sufra, tenga miedo, se preocupe, tenga deudas, o sea, el sistema bancario, el sistema de... Uh oh, pero, eh, parece que los Enki han tirado la transmisión. Los Anunnaki han descubierto que estamos. Bueno, hola, hola. Sí, ahí ya ahí estamos. Te va, bueno, te cortaste, se fue la señal. Eh, una pregunta antes de que ya nos vayamos sobre que tú mencionaste que había extraterrestres eh, que hacían referencia como aves, a reptiles, a los peces, a los habitantes de, del mar, etcétera es decir, todos estos seres venían en la nave, ya no fue lo que entendí, Ellos no, crearon... esa, esa parte de, esa parte de, de, esa es de Anton Parks, es lo que te dice, ok, ya existe esta, pues imagínate que como sociedad planetaria donde muchas eh, razas conviven juntas, pero pues hay unas evolucionada, evolucionadas, más evolucionadas que otras, entonces estos Kadishtu, de los que estoy hablando, son, imagínate que es como una orden, por así decirlo, si lo quieres ver, un grupo, más bien, no una orden, un grupo, que son razas que ya se dedican a tratar de sembrar vida en ciertos planetas, para que haya más formas de vida y se vaya desarrollando más la conciencia universal, pero, estas razas, como los Kadishtu, que te digo, que son los leones, los aviarios, los, eh, los, los que también no tienen cuerpo eterio, algunos draconianos importantísimo mencionar que no todos los reptilianos son malos o que nuestra concepción es malo porque nosotros vivimos como en una dualidad que ese es otro tema fuerte del bien y el mal en un concepto crístico de trinidad y que, es, que es otro tema ¿no? de cómo van, se han ido creando nuestras, nuestros conceptos pero en ese concepto, eh, pues existen muchas razas, los tu son los que inicialmente, estas razas que te mencioné en el video, eh, son las que tienen el proyecto eh, original del humano, del superhumano, del Namlu, los que formataron la Tierra, para que la Tierra recibiera lo de los neutrinos, los fotones, estuviera pues estable, porque pasó un, mucho tiempo donde la tierra no fue estable, y su estabilidad, así como la ves hoy, no se dio también de pura causalidad o casualidad. Entonces que eh, la pregunta, eh, ya que regresamos ahí, es sobre si los peces, las aves, los felinos, qué son de nosotros, o para, nosotros. Qué, los, ¿para qué los pusieron aquí? No, ah, ok, ellos son material genético de diferentes razas, son diferentes proyectos, como lo menciono ahí, por ejemplo, los que son los, los la raza pez, vino y puso muchos, pues ballenas, delfines, peces, porque así como nosotros somos una raza, que, que fue plantada aquí, uh -huh. que ese código de ADN, que dice Darwin, que se dio en 5 millones de años, que sabemos ya por la complejidad que sería casi imposible, eh, somos proyectos, proyectos de otras razas, ajá, y todas estas animales que estamos viendo son proyectos también. Los extraterrestres, los, los dinosaurios, por ejemplo, fueron otro proyecto. Lo que sí tiene mucho que ver, por ejemplo, con cosas que describen los mayas, es que al parecer estos proyectos tienen cierta duración, antes de empezar otro y reformatar, no, o sea, lo que hablaban ellos muchos de sus ciclos, porque ellos hablan mucho de exactamente la parte que ellos nos nos dan más sobre el conocimiento son sobre esos ciclos, eh, okay. donde esos experimentos se llevan a cabo. Aquí alguien estaba platicando, hablando sobre los Tulus o Cactulus, contra los Anunnaki, eso es algún tema como moderno, yo nunca lo había escuchado, sabes algo al respecto? No lo he escuchado, no lo he escuchado, pero lo que sí te puedo decir es que los Anunnaki, al parecer, la, la información que pues, he estado analizando, pues sí tienen también bastantes enemigos, por así decirlo, ¿no? En, en muchas razas es difícil de, de, de saber si nada más tienen problemas con los king Ubábar, ¿no? Con los Creo Morollos que... también deberían tener problemas, dice aquí la gente, con los Morollos. Lo que pasa es que al parecer, lo que se dice de la Guerra de Orion o sea, entrando a este tema así como astral, pues es que si hubo una, rep, una guerra así como entre reptiles y, y, y draconianos con todos los demás que somos más humanoides, ¿no? más eh, de otras razas, o sea, se dice que hay, porque es, no, o sea, no, no solo hay estas razas de las que son conocidas, por ejemplo, pues tú conoces, se escucha de los acturianos, se escucha, hay muchísimas razas de diferentes dimensiones y de diferentes densidades, o sea, es muy complejo porque al parecer y la parte, por ejemplo, que nos deja Corey Wood y David Wilcock, es que nosotros como civilización humana, lo que dice el, el, el programa espacial secreto, es que nosotros ya estamos interactuando ahí, o sea, de hecho van un poquito más allá, o sea, ya se supone que hay evidencia, al menos de personas que lo pueden corroborar, de que los humanos ya están viviendo en Marte, o sea, este proyecto que está trayendo este, Elon Musk, de ya colonizar otro planeta, y eso, al parecer ya se, ya se dio, o sea, te digo, la información que, y eso es otra cosa que también me llama mucho la atención, o sea, la información en la que se nos da, es muy poca, o sea, yo lo veo, casi todas las grandes cosas son clasificadas por parte de Estados Unidos, mucho del conocimiento, por ejemplo, hablábamos la vez pasada de Tesla, se quedó guardado y clasificado porque no puede ser sacado al público como que la energía puede estar en cualquier momento, o sea, no necesitaríamos cables para tener electricidad, por ejemplo, ¿no? Este, cuestiones así, o sea, te das cuenta, hoy en día, 2022, seguimos utilizando coches que utilizan, pues, como estables fósiles, de base de petróleo y cosas así, cuando yo estoy seguro, porque me dedico, pues, en la parte tecnológica y de desarrollo y todo, que sería casi imposible pensar que no estaríamos como 10 pasos adelante. Eh, de hecho pues eh, se nos va a acabar ese recurso, el petróleo se, se Y ya puede... están preparados, o sea, pero por ejemplo, fíjate hasta la, la manera de censurar eh, motores que trabajan con agua, ¿no? O sea, y con agua de mar, por ejemplo, pero imagínate censurarlo a tal modo de que no sea accesible esa información para nadie. Sí, sí, porque no conviene, el sistema, ¿no? No conviene el, el facilitarnos las cosas, el abaratarnos las cosas, o sea, eso no le conviene a la élite. No conviene para el sistema. A mí lo que me preocupa es, desde mi punto de vista, lo que están tratando de hacer con lo del coronavirus. O sea, eso, eso para que veas, sí llegó a mí a preocuparme. Porque desde que lo vi, cómo trabajaban la idea y de hecho hay una entrevista buenísima que realizaron a lo mejor hace unos 10 años, eh, un proyecto en YouTube que se llamaba Proyecto Camelot, a lo mejor los llegaste a ver con Carrie Cassidy, ellos hacen una entrevista hace como 10 años a una persona Illuminati que ella describe a detalle eh, lo que, cuáles eran los planes para hacer esto del coronavirus, pero así a detalle, ¿eh? de que iba a parecerse una gripa y todo, al final con el objetivo de tratar de desactivar ese junk eh, DNA, el ADN basura, con nosotros a través, de los, eh, a través de las vacunas. Y después me di cuenta, eh, ya porque por un tema personal eh, de un virus, me tuve que meter mucho a detalle en entender cómo funcionan los virus, los parásitos, las bacterias, nuestro microbioma, el sistema entérico. Y me di cuenta que la única forma de modificar nuestro ADN de una manera natural es a través de un virus. Entonces, científicamente, un virus es exactamente lo que tú necesitas para modificar. Me preocupa porque sí, o sea, obviamente veo que el sistema te dice, que tienes que vacunar, tienes que presentar ahora tu vacuna okay. para viajar. O sea. Hablando de eso, entonces, eh, como mencionas... Sería ingresado este virus, de hecho no podemos hablar de este tema porque sí, sí, no lo censuran, sí, sí, la palabra ya, yo creo que ya no va a estar monetizado esta transmisión, pero eh, como tú mencionas, metiendo un virus, eh, lo vemos en la computadora o en algunos otros dispositivos de este tipo, pues si hace un caos, si hace mella, si hace algo diferente. Entonces, nosotros, los virus modifican eh, ADNs eh, o el virus provoca algo en el ADN. Sí, sí, o sea, la forma en la que funcionan estos virus es que sí se adhieren y modifican el código. Imagínate que, eh, pues sí, o sea, es de, de tal, tal, tal así como funciona. O sea, de hecho, pues es la manera de modificar el código que tenemos en nuestro ADN. Te voy a dar un ejemplo muy claro. Y a lo mejor las personas que saben un poquito más del tema del autismo, eh, es un tema bien controversial, ¿no?, para los que, los que lo estudian, lo conocen, tantos niños autistas que ahora están naciendo en el mundo, y cosas así, y te das cuenta que juegan un papel preponderante los virus, las bacterias, las vacunas, y que es algo, pues, súper controversial, porque no creas que este tema de, por ejemplo, antivacunas, este movimiento que cada vez va creciendo más y más y más viene de la nada, sino que realmente hay un tema muy controversial en las vacunas, bueno, te voy a dar un ejemplo, en Estados Unidos es legal no vacunarte siempre y cuando presentes un documento que se llama un afodavit, ese afodavit te presentas en un notario y dices, no me puedo inyectar porque no me puedo inyectar partes de personas muertas, y te lo firma un notario, ¿cuáles son esas partes de personas muertas? La gente no sabe qué tiene una vacuna, pero, la, por ejemplo, las vacunas tienen partes de fetos muertos. O sea, tú dices, híjole, o sea, pero obviamente tú sabes que la parte de divulgación, lo que te quiere decir el sistema es, la vacuna es segura, no te preocupes, es necesario y es parte de nuestra. Y sí, o sea, en muchos sentidos funciona para muchas cosas, pero no, nadie sabe a detalle cuál es el procedimiento del que se hace, ni bien especificado, ni cuando vas te entregan un papelito que diga, sabes que te estás metiendo esto en tu cuerpo, ni nada, es como, Pero, es como, sí. tú confía, tú confía, no, claro, no nos dan ninguna información cuando nos vacunan, de, de qué es lo que nos están vacunando y qué provoca, etcétera, no hay información sobre eso. Yo la información que he visto que tratan de, pues sí, como adoctrinar a la gente, es que le dicen que pues es, les dan ejemplos muy burdos para decirles, no, pues es meter el virus, eh, que está como medio muerto, para que llegue tu sistema inmunológico, aprenda cómo matarlo y ya se deseche y cuando llegue otra vez ese virus, pues tu sistema inmunológico ya va a estar listo para matarlo y entonces ya van a saber, porque aparte se supone que le mandan así como con toda la información para decirle ah, si me ves, mátame por aquí, pégame por allá y dame por allá, ¿no? Y entonces esa es la idea que veo que, que es como que lo más detallado que la gente entiende describir cómo funciona Muy bien, pues bueno, yo creo que vamos a platicar otros temas en una siguiente transmisión, temas de cualquier cosa, porque la verdad es que tenemos desconocimiento, más bien conocimiento de las cosas, no tenemos nada, tenemos un completo desconocimiento de cómo funcionan las cosas, de, que, de cómo se crearon y de dónde vienen, etcétera, entonces podemos hablar quizá en algún otro, en, en otra transmisión de otro tema, lo vamos a platicar y ya vemos cómo lo aterrizamos, ¿no? Sí, claro, claro, no, y este tema me, me, me gustó abordarlo porque aunque es una teoría, pues, se volvió muy popular en los últimos momentos y quería, pues yo creo que queríamos que la gente, pues entendiera un poquito más eh, cuáles son el tema en porque se vuelve relevante. Muy bien, muchas gracias Pepe, te mandamos un abrazo y a toda la gente que estuvo con nosotros esta noche, en esta transmisión, algo más que quieras decirnos, los Anunnaki no tenían como un rezo, como uno de estos que haces un sonido y, y con eso se alimentan? ¿Como un mantra, algo así? Ajá, sí, ¿Okay? ajá. Pues no que yo sepa, nunca lo he escuchado, pero sé de muchas personas que hoy en día le rinden culto a Enlil, a Enki, a Inanna, por eso te mencionaba en la parte de la brujería, en la parte de la brujería, sé que, sé que es mucho a él y a Inanna, y a, y, y a lo mejor en algún momento en tus transmisiones, pues vas a escuchar algún relato que tenga que ver con, con eso, ¿no? Porque hay pues, personas que ya sabes que les ofrecen cosas, y matan animales y todo esto para ofrecerles ellos en, en, pues sí, en ofrenda para que les ayuden con algunas cosas. Muy bien, mi hermano, saludos. Estamos en contacto, muchas gracias y nos vemos hasta el día de mañana. Un abrazo, Pepe. Les Perfecto. Eh, la siguiente semana, quizá, ojalá. Órale. Saludos. Ay, saludos. Gente, pues es hora de que nos vayamos a descansar. Les agradezco inmensamente que hayan estado con nosotros esta transmisión, hablando de de esto de los Anunnaki, yo no tenía mucho conocimiento, ya ahora lo entiendo, entiendo por qué no tenía conocimiento de los Anunnaki, y es que es porque es toda una mitología, toda una historia de la primera civilización, los sumerios, y por eso es que no tenía el conocimiento de los Anunnaki, porque me parece mitología. Eh, muchos sabrán si lo toman, si lo aceptan, si lo adaptan, etcétera. Esto solamente es información, es cosas que eh, nuestro amigo Pepe pues eh, trajo de, de, las, de los escritos que hicieron estas personas y pues bueno esto es como todo un, un ensayo completo de lo que es Anunnaki, así que le debemos de agradecer que en una sola transmisión nos haya contado todo al respecto de esto, de los Anunnaki y de la creación de, de nosotros, me gustaría platicar con personas que, que sean genetistas me gustaría mucho, ahora estoy muy interesado en la genética en saber cómo funcionan que, qué es la genética, qué es el ADN etcétera, todo eso me interesa sé que para todos estos expertos en, las, en estas materias pues, se llevaron años y años estudiando y que es difícil que en una sola transmisión quieran darnos todo el conocimiento de, para poder entenderlo, casi no sé, no sé si sea imposible pero yo creo que lo que nos puedan dar y platicar nos ayuda mucho para despertar, despertar, conocer más cosas, abrirte en el mundo, conocer un poco más eh, lo que captes, lo que entiendas, estas pláticas aunque no podamos entender o retener toda la información o comprenderla, una, dos, tres cosas, si sí, sí harán algo en nuestra mente, si sí harán algo en nuestra vida y si sí tendremos algo de qué platicar en, en las fiestas. Así que los quiero mucho, descansen. Mi nombre es Oxla Castro. Mañana tenemos nuevo video en el canal y transmisión en la noche de eh, relatos oscuros. Así que me preparen sus relatos para que mañana... Me llamen para el teléfono, va a ser nuevo teléfono, ya compré un nuevo chip, y me llamen al nuevo teléfono y me cuenten sus historias eh, oscuras. Abrazos a todos. Gracias por los superchats, gente. Los quiero mucho. Descansen.